Maestro Longaniza, ay ya estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo, sí, sí, ¿Sí? ok, ok, oh sí, estamos en vivo, buenas noches, ¿cómo está Bill González? Un abrazote hasta Estados Unidos. ¿Se ¿Sí está viendo el WhatsApp. Ah, sí. ¿No escuchó lo del profesor Giratales eso sí? No. Saludos a Shir, estamos en vivo y en directo, ya transmitiendo 11.30 de la noche, eh, tarde pero sin sueño, el día de hoy es martes? No sé. Sí. Hoy es martes. Martes, martes 31, el último día del mes de enero. Y estamos en el último programa del mes de enero de esta segunda temporada de Relatos Oscuros. Oscuros. Oscuros. Hola, Taizy. Dice Taizy, Oclac, te mandó, Taizy te mandó. Dice, Oxlack, te van a criticar que eh, estás repitiendo un fit. Les voy a decir la, la mera verdad. Eh, no tengo ropa. Hace frío. No tengo ropa. Eh, sí. Tienes, mamá. creo que no, de hecho hoy me compré, bueno hoy me llegó una sudadera y tampoco me quedó porque como no, no salgo a comprar ropa y la pido apenas hace un mes pedí unas sudaderas por el frío que hacía y pues se las tengo que estar dejando a mi sobrinito porque me quedó muy untada la de hoy ¿no? de hecho hoy me la iba a poner para eso la quería, para que no me criticaran, no para que no me criticaran de que siempre uso la misma ropa eh, pero me quedo muy mañana me la pongo, sí, mañana me la pongo, sí, si me póntela. siento incómodo, se la voy a tener que regalar también a mi sobrinito, es que esa sudadera es la buena para el frío, dice, la verdad ya hasta le salieron bolitas, había comprado una piedrita, y una piedrita, si ustedes no saben, si ustedes se duermen con sus sudaderas, y le salen bolitas a la sudadera, y les causa ansiedad, y quieren quitarse las bolitas, compramos una piedrita, ahí en, en el centro de la ciudad, la tallas y se quitan las bolitas, pero pues nuevamente la ocupé para dormir y ya le salieron muchas bolitas, así que ya lo voy a dejar así. Buenas noches, me da mucho gusto estar con todos ustedes, un abrazo a toda la gente que se está uniendo. Saluditos. En la transmisión de Twitter, Twitch, YouTube y Facebook, un anuncio importante antes de presentar a la hermosa e inigualable doncella Andrea, un anuncio muy importante gente de facebook hoy es el último programa que vamos a transmitir por facebook si quieren ver el programa van a tener que entrar a youtube porque eh, mi página tiene mm, no tiene denuncias pero es un relajo si ustedes no saben de páginas de facebook y monetización y cosas de esas mi página necesita estar limpia de videos. No puedo tener ningún video, no puedo hacer alguna transmisión para que el robot de Facebook vea que no tengo nada, que no hay nada que examinar, revisar, que mi contenido está bien. Y me puedan devolver la monetización porque ustedes no lo saben, pero la verdad no tengo monetización en Facebook y por eso es que necesita la página estar limpia de videos y de transmisiones para que sea revisada y me puedan aprobar nuevamente la, la página. Entonces, ya en Facebook no vamos a transmitir el programa, solamente en YouTube, para la gente que, que nos sigue, pues van a tener que venirse a YouTube. Y pues está padre, porque aquí leemos a toda la gente que entra en YouTube. Entonces, ese es el anuncio importante. Ahora sí le damos la bienvenida a Andrea. Buenas noches, Andrea. Hola, buenas noches a todos. Qué bonito volverlos a ver hoy. Mm, saluditos a Paola, Taisy, a Enea, a, a todos hoy por estar aquí otra vez y eh, vamos a hablar de un tema muy chévere el día de hoy. Eh, yo no sé si hacer caso a este mensaje, eh, me parece que ese es Awitz, eh, quiero decirle a Awitz que lo queremos mucho para la gente que sabe quién es Awitz, sabrá toda la historia en estas, estos últimos meses. No hemos mencionado a Awitz ni a los maestros. Hemos eh, hecho un cambio por temporada, hemos hecho un cambio en el contenido de las transmisiones, ahora como podcast, con temática, pero bueno, me parece que sí puede ser Awitz. Dice, saludos Oxlack. ahorita no cuento con mi celular normal, sino un Nokia muy viejo, así que no tengo WhatsApp ni Facebook, solo puedo recibir mensajes o llamadas, saludos, me despido. Espero que si es Creo Awitz, que sí es. sepa que, que lo queremos mucho, Awitz. Que nunca se sienta mal ni piense que, que aquí eh, no lo queremos, en lo absoluto, al contrario, lo queremos muchísimo, Awitz, y queremos que esté muy bien. Y esperemos que si algún día quiera regresar, que sea diferente al a, hace un tiempo que estaba y que esté mejor, que... Que, que sepa que esto es una comunidad, que no la pasamos bien, que platicamos, que echamos relajo, que si somos llevados, pues vamos a, a tener que aguantar, pero Aguitz, te mandamos un abrazote, esperamos que estés bien, y, y si en algún momento quieres regresar, con mucho gusto acá estaremos, pero para, para bien, no queremos que te sientas mal en absoluto, Johnny Shears nos mandó 22 dólares desde Canadá, Saludos a todos, espero estén muy bien. Johnny Shears es la primera vez que manda un superchat, es el primero esta noche, nos manda un superchat desde Canadá. Un abrazo a toda la gente que está en Canadá. El día de hoy, gente, vamos a... El día de hoy vamos a hablar sobre leyendas. Eh, les habíamos dicho que iba a ser un programa de leyendas para que todos participaran, pero pensando que, bueno, hay infinidad de leyendas en todas partes... Pues, ¿por qué no nos vamos por países, no? Para que abarquemos y para que ustedes conozcan leyendas de otros lugares. La mayoría de personas que nos están viendo están, eh, están en México, están en Estados Unidos. Y bueno, Colombia también es parte importante. Y Argentina sobre todo, también los argentinos ven mucho esta transmisión. Les mandamos un abrazote a todos mis hermanos argentinos, los colombianos, los peruanos, Estados en Estados Unidos, los mexicanos y a toda la gente de Centroamérica que también está con nosotros. Un abrazote a todos. Obviamente, si me faltó Uruguay, Paraguay, Chile, Venezuela, eh, Ecuador y Bolivia, pues claro que también les mandamos un abrazote. Vamos a empezar esta noche esta transmisión. No, sí. Obviamente, toda la responsabilidad caerá sobre Andrea, pero no tanto porque, pues, ella me regaló este libro... ...que se llama Expedientes X Colombia... ...está muy bueno... ...y donde trae historias, no solamente leyendas... ...una cosa son leyendas... ...y otra cosa es lo que dice aquí... ...Expedientes X Colombia... ...y aquí al menos hay dos relatos... ...que me gustaría compartir con ustedes esta noche... Eh, ...que son propios de, de Colombia... ...y que no son tan conocidos... ...de hecho en, en mismo Colombia... ...¿qué pasa con Colombia, Andrea? ...es un país que le gusta el tema de los fantasmas... ...aquí en México, por ejemplo... Cuando nos reunimos, que estamos en una fogata, eh, que estamos con amigos, casi siempre, casi siempre sale algún tema misterioso, paranormal, de terror. Los mexicanos somos así, lo traemos en la sangre el tema. ¿Los colombianos son igual? No. Nosotros somos muy diferentes. Lastimosamente somos muy pocos los que eh, gustamos de estos temas porque... Colombia no es que tú llegues a algún pueblo y ya te vayan a contar alguna cuestión paranormal o algo así, muy poco, muy poco, pero sí, sí hay, sí hay gente que le gusta, eh, están las leyendas colombianas que son muy, muy bonitas, a mí me gustan mucho, pero pues eh, lamentablemente no es que sea común de, del diario, ¿no? Es muy poquito. Y yo creo, bueno, es lo que me imagino, que las leyendas están más en los pueblitos, ¿no? Tú que vives en Bogotá, sí. seguramente... En Bogotá hay... No hay sí, hay varias leyendas, eh, historias y leyendas en Bogotá. Eh, en más es en los pueblos. Eh, por ejemplo, en la región andina, en Santander, Boyacá, todos esas regiones hay, hay leyendas y mitos. De hecho, yo creo que mejor este podcast se va a llamar expedientes secretos Colombia, o expedientes secretos Chile, etcétera. Lo vamos a hacer así, porque sí, sí. Hay, hay leyendas, hay casos extraños, hay casos perturbadores, como el, este tipo del Cerro de Montserrat, que lo podemos abarcar sí. a, a ratito también. Sí. Y yo creo que en lugar de leyendas, puras leyendas, lo vamos a abarcar como sucesos perturbadores, perturbadores diría mi sí. buen amigo Dross. Sí. para que tengamos diversidad de historias y no sean solamente leyendas. Así que, pues bueno, vamos a platicar sobre Colombia. Yo no he tenido la oportunidad de ir, es uno de los países que me encantaría, tengo muchas ganas, pero desafortunadamente no se ha dado la oportunidad de estar en Colombia. Pero eh, me gusta conocer historias de otros países. Así que hoy Andrea, pues tiene algunas historias, las vamos a platicar vamos a ver si son muy parecidas a las que conocemos en México o en algunos otros países latinos y les agradecemos inmensamente que nos apoyen con sus superchats con sus compartidas, con los likes que llamen, que nos manden whatsapp, etcétera. gracias Andrés Durán, Mira, nos mandó 10 uh, mil pesos colombianos los uh, colombianos uh, ya gracias, se Andrés. dejaron ver, ahí están los colombianos gracias, gracias Andrés. Andrés saludos, un tema algo concurrido en Bogotá es el de los duendes, ¿sí? Sí, los duendes. Creo que no traes nada en especial de los duendes, mm, pero podemos hablar no de los inicio, duendes, ¿no? pero sí podría mostrar un video donde hay un señor que hace unas animaciones muy bonitas contando las leyendas, y una de las que tiene él, creo que es de duendes, sí. De duendes. Mm -hmm. eh, los duendes, por ejemplo, aquí en México, los duendes son, son dos tipos. Uno que es el chaneque, y que es como un niño desnutrido, prieto, encuerado que corre entre el maíz, ese es el chaneque y el otro duende mexicano es el aluche. El aluche es un idolito en forma de humano pequeño que puede ser de piedra, de madera, de algún otro material y que es para que cuiden las eh, las cosechas, pero estos se pueden transformar como o cobrar vida. Entonces el aluche es como un, un idolito pequeño o como un enano. Esos son los aluches. Así es la, la descripción en la cultura maya. ¿Cómo son los duendes en Colombia? ¿Tienen algún tipo de nombre los duendes? No, son igualitos. Que, o sea Los duendes son igualitos. Todos los duendes son igualitos. Solo que sí hay muy poquitas historias de los duendes. Pero sí. sí. O sea, pero los duendes allá, por ejemplo, ¿cómo los imaginan? Te digo, aquí son como niños encurados, prietos, flacos, desnutridos los chaneques y los otros? Los que comúnmente vemos que son enanitos así con la nariz grande, que con así, así. O sea, como los duendes que... Como traviesos. Como los duendes de corrito. Exacto. exacto. Ah, pues ahí tenemos, ¿no? Un duendecito. Aquí, Este. El rojito es el otro. Ese. Ahí tenemos un duendecito. Así podrían ser los duendes en Colombia también. Sí, sí. A ver, vamos a ponerlo por acá. Aquí donde se vea, es que hoy tenemos mucha luz, ¿no? Sombrero, mirad, sombrero, y toca la guitarra, dicen, sí, así es, en los algunos pueblos. Ah, si sí, cierto, un duende sí. fuma, y qué dice uh -huh. eh, Si sabe alguno o algún colombiano por ahí que esté, si sabe alguna historia, no traje porque no sabía que iban a hablar también de duendes, pero eh, si hay algún colombiano por ahí y quiera contar alguna historia así de duendes, llame. Sí, cierto. Nos cuenta. Ahorita que, que le dicen eh, el duende eh, traen como un gorro, ya me acordé. Sí, un, sí, un borrito. Un sombrero, uh -huh. un sombrero así con punta. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Saludos. muy buenas noches. Este, me llamo Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Saludos. Eh, este, bueno, ya estaba por dormirme y el título de tu video me llamó la atención sobre las leyendas de este, de Colombia <ríe> Sí, pues mira, sí, Latinamos, la, atinamos al título contigo Ok, eh, te quería preguntar lo que pasa es que por lo regular yo este, veo los videos que publicas sobre criptozología y este, no he visto que hayas publicado todavía un video sobre el silbón y me parece que es una leyenda que también en, en Colombia es compartida tiene entre Venezuela y Colombia. Sí, esa la tengo, esa la tengo para contarla. Ah, mira, el silbón, uh -huh. Pero dinos, dinos, ¿qué, qué nos sí, quieres platicar sí. del silbón, por ejemplo? ¿Tienes alguna experiencia en particular? No, bueno, experiencia personal no, pero yo también soy, este... Eh, acostumbro leer, investigar sobre las leyendas, y el silbón es una de las que más me gustan, porque, eh, bueno, el... Es una leyenda de la que se sabe poco, así como de la llorona hay versiones, también del circuón tiene sus versiones. Yo tengo entendido que era un este, pues era un muchacho adinerado que supuestamente se, se enamoró de una muchacha que su papá consideraba que no le convenía. Y pues en un momento de que él se escapó para estar con ella, su papá lo siguió, las los descubrió y terminó matándola a ella. Y pues el, el muchacho en represalia respondió igual, matando a su papá. Y pues al darse a la fuga por, por el acto, su abuelo lo persigue y que este supuestamente incluso unos perros logran alcanzarlo y el abuelo termina pues azotándolo, casi casi hasta matarlo y ya moribundo lo deja en el campo. Pero aquí es donde donde no me cuadra a mí la leyenda porque dice la leyenda que le dieran un costal con los restos de su papá para que supuestamente él los anduviera cargando como, como una penitencia. Y, y pues el silbón ahora se aparece y este, si mal no recuerdo, dicen que es que es gigante, es un espectro como de entre 3 a 5 metros de altura. hoy está grande, que, que era chaparrillo. Ajá, y este, acostumbra quitarle los huesos a las personas para matarlos con los huesos de su papá que los lleva cargando en la postal Por ahí también dicen que a los borrachos les chupa la sangre a través del de, oblívo para, sí. para sentir el, el, el sabor del licor. Y este bueno, es lo poquito que yo te puedo compartir. Eh, te llamaba más que nada para escuchar tú lo que sabes y... No sé, tal vez motivarte de alguna manera a incluirlo en dentro de los videos de la, de, pues no de la criptozoología, pero sí de los, de los espectros, digamos. Sí. Como la llorona, como el Charro Negro, como todos los demás. Sí, mira, tengo un canal especial de criptozoología, recientemente lo armé. Entonces ahí estoy subiendo solamente videos de criptozoología. Y bueno, el silbón no, no está dentro de la criptozoología, porque como lo acabas de mencionar, fue como una persona, como un espectro, como un gigante, como un alma penitente, etcétera, cabe dentro del, del tema de las leyendas, y obviamente sí me encantaría hacer un video del Silbón para mi canal Oxlack Investigador, y qué bueno que nos llamas y nos hablas del Silbón, sí. pero no entendí por qué le llaman el Silbón. Porque cuando se aparece, así como la Llorona, aunque pues sabemos que la Llorona aparece gritando y llorando, Ajá. se dice el que el Silbón... Emite un silbido. A ver cómo le hace. A ver, hazle como el silbón. Bueno, yo eh, no, como te diré, hay videos en donde, donde pues muestran cierto silbido, que es algo así como, como un a ver este. <tose> ah. Algo así como. <tose> como, cuando Al chavo... que algunos... como cuando el chavo. Como cuando el chavo se des desinflaba, ¿no? que le daba la Ah, cuando le daba la garrotera. La garrotera, sí, verdad. Sí. Sí, la hace. Entonces, algunos que no pa? imagínate que va un extranjero ahí al bosque en Colombia y de pronto escucha el silbón Dicen y que se, lo han oído y sentirá que es el chavo el que se, que se está dando la garrotera. Pero imagínate bien tarde que alguien se escuche silbando, pues no, pues uno se A se ver, hazlo otra vez, amigo. Y sí, sí, sí, sí hay gente que lo ha oído. Bueno, este, es, te digo, es un silbido que ponen en los videos, es algo así como... Dicen que va como que de menor a mayor, que va incrementando gradualmente. Ajá. Por eso le dicen el silbón, por ese silbido. Igual que la llorona, según no sé desde este a qué se deba, como que los mitos comparten esa característica que supuestamente si se escucha lejos es porque está cerca, sí. y pues si está si lo escuchas cerca es que está lejos. O sea, el chiste es como que si lo escuchas ya valiste, ¿no? A huevos Exacto. de que te coja el todo. Sí, es... sí sí, exactamente, es como cuando ves a la patrulla llegar, ya. <risa> sí, Oye, ya sí, hablando de la de la Llorona, y pues yo creo que estaría bien empezar también por ella, porque la Llorona eh, también es en Colombia, ¿verdad? Sí. Ah, eso no sabía. Bueno, o sea, tenía entendido que, que es en partes de América Latina, Centroamérica también se habla de que se ha escuchado. Pero ahí por tú, Pero... por ejemplo, ¿de qué parte de Colombia eres? No, yo no soy de Colombia, yo soy de aquí de México. Este, ah, ok. O sea, yo, yo nada más te, te, te este, yo te hablaba por como el título dice Leyendas de Colombia, Ajá. este, si mal no recuerdo, el, el silbón también es, este, es como que una leyenda compartida entre Venezuela y Colombia. Ah, yo pensé que eras colombiano y que nos querías platicar las historias de pues de allá ah ya ya ya pero bueno obviamente sabes porque te gusta el tema y has escuchado lo del silbón que es colombiano uh -huh. colombiano sí. y venezolano exactamente ah, muy bien. Y de hecho pues no sé cómo que me interesaba saber también la, la opinión de Andrea que es lo que ella pues sí. digamos haya llegado a escuchar sí Ok. este pues qué opinas del silbón esto si quieres ya puedes platicar el lo, silbón lo el sabes. silbón sí es una leyenda de Colombia y, y Venezuela el silbón eh, bueno es que no quisiera contarlo porque aquí lo tengo okay. entonces sí eh, ahorita que termina la llamada entonces sí. lo cuentas si pero quieres. sí hay gente que lo escucha okay. eh, al silbón y sí sí cuentan esa leyenda muy bien, mi hermano. Pues te mandamos un abrazote a esta ciudad de México. Y bueno, vamos a escuchar algunos casos. Sí, quédate historias. que tengo algo muy chévere del silbón para que lo veas. Ok, perfecto. Uh -huh. eh, pues muchas gracias por, por aceptarme la llamada, permitirme pues, compartir eh, un poquito de información. Y ojalá te animes, Oxlack, a, a hacer un video sobre el silbón. ¿Sí? Eh, a mí, en lo personal, me gustaría mucho este, escuchar es la información que pudieras lograr recabar. Claro que sí, mi hermano, qué bueno que, que llamas y que haces esta petición con mucho gusto. Sí considero obviamente el silbón dentro de los videos. Gracias. Ok, bueno, pues gracias y buenas noches. Eh, Bye. este Espero que te siga yendo muy bien. Igualmente, mi hermano, un abrazote. Gracias. Si quieres, bueno, empezamos ya que, que él habló sobre el Silbón, ¿quieres contarnos o leernos sobre él? Bueno, eh, voy a empezar, iba a empezar con una leyenda muy bonita y es la del hombre Caimán. Y después eh, tengo, pero es un video de, um, del Silbón, para que lo vean, porque Ajá. es muy bonito. ¿Contestamos la llamada antes? Sí, pues sí, sí. Sí, tenemos una llamada nuevamente, estamos en vivo y en directo, 11.51 de la noche. Hola, ¿quién habla? Se cortó, ¿verdad? Se cortó. Creo que sí. Bueno. A lo mejor era el silbón. El silbón que nos está queriendo contactar. Muy bien, eh, vamos con la del hombre caimán. Si es que no vuelve a llamar nuestro amigo, la del hombre caimán es una de mis... Yo creo que es mi favorita sí, de Colombia. es muy... Y hay video, pero pues bueno, si quieren verlo me dicen. Dice, la leyenda del hombre caimán. Narra la leyenda que en el plato Magdalena vivió un hombre llamado Saúl. Este tenía la práctica de espiar a las mujeres que se bañaban en el río Magdalena. El río Magdalena es un río que atraviesa eh, Colombia. Les voy a mostrar el, el, la foto para que se den cuenta dónde queda el río Magdalena. Atraviesa, eh, eh, sale del Huila y desemboca en el... Ah, yo pensé que lo ibas cariobel. a mandar a la... Pensé que lo ibas a mandar a... ¿Al WhatsApp? Ah, te lo mando, sí, sí, sí. Sí, ¿no puedes lo puedes mandar a WhatsApp y lo compartimos sí. ahí. Es el río Magdalena, dices. Sí. Ese atraviesa su naciente es en el Huila y desemboca en el Mar Caribe. Oh. Gracias, Oscar León, que nos mandó 10 dolarotes. Una vez caminando por un barrio me chiflaron como el silbón. No me dio miedo, pero, oh, al voltear era un trapito. Fue horrible, dice Oscar León, que le silbó un trapito. Oh. Eso sí es de terror para no sé sí que se asuste. Oscar, mi hermano, gracias. Gracias por el super chat y por tu historia. Deberías habernos llamado y contarnos cómo el silbón te, te chifló. Bueno, nuestra, vamos a ver el, mapa, el mapita Para que se ubiquen dónde nació esta leyenda. Mientras yo voy contando la historia. Oh, oh, Entonces dice... Este tenía la práctica de espiar a las mujeres que se bañaban en el río Magdalena. Para no ser descubierto, decidió acudir a un brujo para que le preparara una pócima que le permitía convertirse en caimán y así el hechicero le preparó dos pócimas. La primera era roja y servía para transformarse en caimán. Mientras la segunda era blanca y le permitía volver a su cuerpo original. Un amigo suyo sería un encargado de proporcionarle los líquidos en cada caso. En una... Ocasión lo acompañó otro conocido, entonces este se asustó al ver al caimán y derramó sin querer unas gotas de líquido blanco en la cabeza de Saúl. De esta forma, este quedó convertido en mitad hombre y mitad caimán. A partir de ese momento, se convirtió en el terror de las mujeres, quienes jamás volvieron a bañarse en este río. O sea, a mí me recuerda este hombre caimán a lo que es el maestro Roshi o a lo que son los capas ¿no? O sea, dejando de, de lado el juego del maestro Roshi, porque también espiaba a las mujeres en Dragon Ball, el capa, este críptido o yokai eh, japonés, también se subía a los árboles, se escondía entre los arbustos en los ríos para observar a las mujeres. Y este capa tenía la forma de una tortuga y en, en la cabeza tiene... Tiene como una balde de agua, ¿no? Su cabeza está como hueca y uh -huh. ahí tiene agua. Si al capa se le cae esa agua, muere, ¿no? Desaparece. Uh -huh. Pero lo que a él le gusta hacer es espiar a las mujeres. Lo mismo sí. el, el hombre caimán, entonces. Sí. Espiaba a las mujeres y entonces, ¿a quién le pidió que le dieran el, la pócima? A un amigo. Pero en ese momento el amigo no, no, no estaba, sino estuvo otro. Y pues al verlo, no le dio la pócima que era y se asustó y se le cayó. Entonces quedó mitad eh, hombre mitad, mitad caimán. Nos puedes mandar una fotito ahí en el WhatsApp de cómo es el hombre caimán. sí eh, Esta es una leyenda colombiana que me gusta mucho porque se acerca al lado de la criptozoología. Al, al ser un hombre mitad, human, mitad humano, mitad caimán, pues claro que, que es interesante la historia porque además está sobre el río Magdalena, que es lo que vimos, que atraviesa todo Colombia uh -huh. y que pudiera ser una especie, un monstruo, un animal, ¿Un monstruo? una criatura sí, un que acecha en, en el borde de esos ríos. Ahí te lo mandé. ¿Por donde pasan los ríos hay selva o pasa por ciudades incluso el río Magdalena? Hay selva, hay selva. Hay selva. selva. Uh -huh. Ok, vamos a ver. Eh, aquí está. Oye, oh, hay una estatua! Sí, hay una estatua del hombre cañón. oh yo quiero ir a esa estatua a tomarme una foto! wow ¡Miren qué belleza! ¿En dónde está esta estatua, sabes? En, en lo que se llama el Plato Magdalena. Ah, Magdalena, pero es en el norte de, de Colombia, cerca de Venezuela seguramente. Eh, no, ya te digo que se me olvidó. A ver, esto, aquí estamos viendo la escultura, es un hombre nombre, eh, tiene rasgos... Eh, eh, negroides, por llamarlo así, ya la palabra negroide está extinta, ya no se dice, no se emplea, pero para la gente que es de mi época, pues, entenderá el término, eh, tiene esos rasgos, ¿no? Y se le ve que el cuerpo lo tiene de cocodrilo. Mira, esta, este, esta escultura está en, eh, en el, el plato Magdalena, es un municipio del departamento de Magdalena, obviamente, pues, por eso salió la leyenda de este hombre. Este municipio es el principal centro económico y, com y comercial de la región del centro magdalenense. ¿Ese pues es en el sur de Colombia, entonces? El plato, míralo. ¿Dónde está? Ahí ya les voy a mandar. A ver, mándala. Si sí, es que a mí me interesa saber todo. Me gusta mucho la investigación o el saber de dónde, de qué región estamos hablando, cerca de dónde Ay, está, no etcétera. Uy, me mandó, me mandaste la foto de quién. No, no, ¿Quién, es no, ese? ¿Quién es ese? Tímale. ¿Quién es ese? Ya te la mando bien. <risa> no me mandes una foto de Luisita Comunica. Ese fue el tema pasado. Sí. Un momento. ¿Eso qué es? Un, es un sireno. Parece un sireno, ¿no? Parece un sireno, sí. Mira, a me encanta. Yo no sabía que había una escultura Listo. así. En, en, en ese en lugar, lugar, ahí donde manda Ahí, arriba, donde se municipio. Ah, ya. Ahí vamos a ver. Sí, ahí está. Está descargando. Y aquí está en plato. ¿Ahí es? Sí, ahí es. Ahí está eh, donde está Magdalena. Miren, dónde está, está al saludos, eh. Yurani en Medellín. Ahí está cerca, miren, del, del Caribe. Ahí está, sí. Está cerca. Bueno, no sabía de dónde Ahí es que, el ahí es que termina el río Magdalena. Ahí termina el río Magdalena. Wow. Bueno, vean, ahí es el área del hombre caimán. Ah, ¿La gente lo toma como una leyenda o como, como si sí, algo que sucede? Es decir, si tú vas por ahí y te dicen, aguas ah, pues, porque te puede aparecer el hombre caimán. Bueno, muchos muchos creen, así como las leyendas, pues obviamente muchos creen que sí, que se va a aparecer o cuestiones así. Entonces sí. sí, sí hay gente que sí, que sí, que sí creen las leyendas y esto es más como en los pueblos y así. Sí, sí, sí. sí el hombre sí, sí. caimán. Sí. Me encantó esa primera historia que se acerca un poco a lo que sí. es la criptozoología. Dice Ali Rodríguez que nos mandó dos dólares, mi hermano, gracias. Dice Andrea Ox. saludan a mi novia Yurani en Medellín. Le mandamos Urani. un abrazo a Yurani en Medellín. ¿Los nombres colombianos? Yurani, sí. So, es, se me parecen muy, muy raros. Yurani, sí, es bien colombiano. Sí, Yurani es, es colombiano. Uh -huh. porque por ejemplo, yo que me acuerdo que en sintetas No Hay Paraíso, estaba que Albeiro, Albeiro. Sí. Sí, ¿verdad? A <risa> ver, di otro nombre de colombianos. Uh, yurani, bueno, Lady. ¿Cómo? <risa> ¿Hasblady? <Blady. risa> sí, Uy, sí. sí <risa> Oye, sí. eso sí fue demasiado. Jenny. ¿Hasblady? Has Jenny, sí. Hasblady. Uh -huh, uh -huh. No, sí está cabrón. Yasuri y Yamilet, ¿Sí? dice John Cruz. Sí, casi. <risa> Jasblady. Pero sea, Yurani ¿no? es bonita, Yurani es bonita. Tú tienes, por ejemplo, este, un nombre que también es muy común, ¿no? Que es Andrea. Oh, Andrea, sí, en Colombia es muy común. Muy ¿sí? común, Andrea, ¿verdad? Uh -huh. Lady. Carolina también, eh, Dylan, Brian, Michael, no, verdad, esos no, esos no, son de Colombia, no, no, Michael, pues quizás sí, ¿eh? pronto Michael, dice, ese nombre, dice Johnny Shears. ese nombre es la colombina, la colombianización de You Are Annie, <risa> esto es verdad, ¿en serio? ¿Cómo dices? ¿Hm? ¿Yurani o cómo era. Yurani, ¿Yurani? Yurani. Dice que es la colombianización de you are Annie ¿Mm? Esto es verdad, dice Johnny Shares. ¿Yurani, sí. en serio? No wow. sé, es que no lo sabía. ¡Wow! La verdad no tenía ni idea. Pero bueno, eso es un buen tema, eso de la colombianización. Sí. Porque seguro hay palabras del inglés que las pasaron a, a, al, al habla de español colombiano, ¿no? Sí, sí, sí. Alirio Paiva dice aquí, eh, Alirio Paiva. ¿Alirio? Sí, Alirio. ¿Alirio? Sí. Sí, Alirio. Oh, Pero man. es más como para los señores ya viejitos, porque para un muchacho joven que le digan Alirio no. Ya A me, ver, dime, ya otro, no. dime otro nombre de, de viejitos, de esos nombres como ese tipo. Bernardo. Los Bernardo Los nombres también. de Bernardo en los pueblos se eh, suena bastante Bernardo. Mira, dice Jair. Ricardo. En Colombia adoptaron varios nombres gringos. sí. Dice Johnny Shears: Usna, Navy es USA Navy, sí. ¿Tal? Usnavi, no, sí, hay Usnavi. No, no. no se agreden tampoco, porque tam, tam, no se vayan a los extremos ya están. Es como inventando y pues no. Sí. Navy es USA Navy. Eh, no sé. O sea, Johnny Shears me pareció que estaba este que estaba diciendo honesto. Y yo no sé si esto sea una broma de U.S. Navy. Yo creo que sí es como broma. Pero, pero sí hay nombres ya, sí. Dice, en, en Pachuca había un jugador que se llamaba Segundo Castillo. Sí, sí, sí. Sí, sí segundo. Sí, sí. sí pueden haber así nombres, sí. Dice Johnny Shears, es verdad, es en serio que U.S. Navy, de U.S. Navy. No, no puede ser. Está qué bueno. interesante la colombinización sí. que tienen. ¿Tú hubieras querido tener un nombre más colombiano, digamos? No, me gusta el mío. ¿Sí? Sí. Siento que me representa, sí, soy yo. Sí, sí, ¿no? Sí. Esos nombres sí son Andrea reales. Andrea significa emprendedora. Eh, otra palabra, Andrea, emprendedora y... No me acuerdo la otra, pero sí es así. Y sí me representa, soy yo. Dice Lisette que Soforino, ¿sí es verdad? No, no, ¿No? sé, la soforino. soforino, está buenísimo el soforino. soforino, esos nombres sí son reales, en la costa sí, sí se usa Usnavi, sí. no, no y sé. otros la muy costa, no colombianizados, no. debemos de hacer un video sobre eso, qué raro, pero si hay nombres raros en la costa, sí, sí, sí hay nombres raros, Sí, sí. Como que... les da por ponerle nombres raros a las hijas, a los hijos. O sea, si ¿sí hay nombres raros en la costa, en, allá en Colombia, sí, sí hay. Dice Johnny Shears, envíe super chat para que me crean. Ah, bueno, gracias, desde ah, bueno. Canadá. Ya te creemos. Entonces, ya en serio, creemos. no puedo creer eso de US Navy, lo voy a tener que buscar o no a buscar con la lo... No, Yo no sé, no, no tenía. Your ladies, dice este Andrew, que también es tu. Este, Oye, y Andrew sabe, aquí estaba hablando sobre leyendas, ¿por qué nos llamas, Andrew? que sí. nos cuentas una leyenda por ahí de tu pueblo? Él, él creo que es de Barranquilla. No, no sé, sé, pero siempre está Andrew aquí y ahora que es de él, Colombia. Y, y mm, eh, sí, llama, llama para que nos cuentes una, una leyenda de por allá. Siempre en cualquier parte de, de Colombia hay una leyenda siempre. Entonces, para que nos llames, y Ahorita estaba hablando de leyendas y todo. Your ladies, Entonces, dice Andrew. Sí. Fíjate que yo vi este las muñecas de la mafia, pero no me acuerdo de sus nombres. Yo creo que ahí había buenos sí, nombres, ¿no? Ahí, sí. ahí deben de haber buenos sí, nombres sí. en las muñecas de la mafia sí. y sin senos no hay paraíso. Sí, ahí habían buenos nombres. Sí. Y de los hombres también así. Sí, sí, sí. sí. Bueno, tengo otra leyenda Ajá. que yo sé que les va a gustar y se llama el patetar. ¿El qué? <ríe> patetarro. El patetarro, me suena como a pata de tarro. Y es una leyenda muy colombiana, y los colombianos ya la conocen, entonces se llama El Patetarro. Pero aquí sí lo tengo en video para que lo vean, y es muy bonito. Ah, ¿quieres que pongamos el sí. video? Bueno, vamos a hacer esto, El Patetarro. Ah, ¿qué es? un video de animación. Entonces... Es un señor que habla sobre leyendas muy y, y él... Pues las animaciones, sí. y es obviamente colombiano, ¿no? Sí, es colombiano. El Patetarro, vamos a ver este video... Vamos a compartir pantalla. Y él, eh, bueno, tiene leyendas de Chile, Brasil. Está bueno, bueno. Sí, sí. su canal. Uh -huh. ¿Sigue vigente? Sí. Órale, vamos a ver el patetarro. Que Just Navy, no manches. <risa> vamos a ver el patetarro. ¡Madafaka! <risa> ¡Ay, no! ¡Pongan <risa> atención! <risa> en la pelea. Pasaba su tiempo entre el trago, el billar y las mujeres de la noche. Por andar con ellas, le pegaron una enfermedad de origen... ...la cual un desenfrenado deseo de venganza, queriendo siempre desquitarse con el más débil, armándole pelea. ...todos los días estaba dándose golpes... ...queriendo demostrar su hombría... ...hasta que en una disputa machete... ...le salió su gallo... ...y fue herido de gravedad... ...en una de sus piernas... ...tras todo lo sucedido... ...derrotado y enfermo... ...se refugió en el socavón de una mina... ...y al no tener ningún tipo de atención médica... ...su pierna y su pene... ...se malograron a tal punto... ...que no había nada que hacer... ...entonces... Después de esta desgracia se amputó la pierna lesionada y la completó con un tarro de guadua. Hace sus necesidades fisiológicas dentro del mismo tarro de guadua, lo que va diseminando a su paso. Parece que allí murió, pero ese día nace el espectro misterioso del patetarro. El campesino estaba feliz de su hermoso cultivo de flores que había cuidado con mucho esmero y de su piñal a punto de recoger. De pronto, unos gruñidos horripilantes invadieron el lugar, acompañados de una risa diabólica. Había llegado el espectro del patetarro. El campesino salió corriendo, asustado a refugiarse en su casa, mientras el patetarro se acercaba, diseminando su porquería entre los hermosos cultivos. <risa> desde la puerta de su casa el campesino observa temeroso el paso de ese engendro diabólico que destruye el fruto de su trabajo y en efecto de las heces dejadas por el patetarro se levanta una gusanera que en pocos minutos alcanza el plantío de flores comenzando paulatinamente su destrucción ante los ojos empañados de lágrimas del campesino De la misma forma, su piñal, que estaba listo para recoger, quedó completamente acabado. Algunos compañeros de farra se habían reunido para planear la noche. De pronto, un estruendoso gemido estremeció al ambiente. Había llegado el patetar. <risa> todos salieron corriendo, asustados, a buscar dónde refugiarse, huyendo de la espectral criatura. Ok, ahí tenemos el patitarro Extraño Estaba borracho un señor Se agarraba machetazos con otro El otro le dio un machetazo en la pierna La pierna se le pudrió El se pajarito murió. El pajarito se le pudrió también, también Se puso un Tarro, supongo que es como de barro Seguramente sí. Y con ese caminaba Y en ese mismo orinaba y ahora espantaba a la gente así, tirando su porquería por todos lados. Uh -huh. El patetarro. ¿Oye? Yo sé que de pronto algunos no lo conocen, pero sí, en Colombia es conocido esa leyenda, del patetarro. Mira, dice Andrew, son historias para que la gente no ande peleando a machetazos. <risa> Interesante. Eh, pero, ¿qué traen con eso de, por ejemplo, que todavía no llegamos al Simón, pero nuestro amigo dijo que también traía cargando los huesos y no sé qué y este andaba haciendo pipí en el tarro y tirando la pipí sí, por todos lados qué, veas? qué raros ¿eh? qué raras sí. estas historias estas leyendas tú sabes eh, cómo se originaron de, o, o qué fue la el pues lo, mestizaje eh, lo es pues lo de siempre no o sea que van haciendo como sus historias y se van contando de generación tras generación y así sucedió con estas no las abuelas eh, se iban contando de generación en generación hasta pues hasta nuestros días. Mira, dice Johnny Shears. Algunas también eran como de origen eh, de los indígenas, ¿no? Ajá, como como parte que ya los indígenas tenían unas historias y a lo mejor como pasó aquí en México, ¿no? Sí. Con la colonización se juntaron y se uh -huh. hicieron unas historias muy raras. Exacto. Johnny Shears dice, yo creo que todas esas leyendas vienen de algo que pasó de verdad y luego lo hacen muy loco. Sí, como un teléfono descompuesto, sí, Exactamente, ¿no? y todo pues, se va acomodando hasta que, pues hasta nuestros días, ¿no? Hasta las leyendas que conocemos hoy en día. Mira, te, aquí les vamos a leer un mensajito que nos mandaron. Uh -huh. eh, dice: Aquí está. Solo Sox. Normalmente en Colombia las historias de los duendes van dirigidas a seres muy traviesos, quienes esconden cosas y suelen hacer trenzas cuando algunas mujeres duermen y en zonas rurales a la cola de los caballos. Otro tema muy concurrido en Colombia es la brujería, y entre variados temas hay una que se le llaman los rezados, que es un tipo de ritual el cual hacen para que una persona no muera. Este ritual lo suelen practicar los políticos y las algunas personas que hacen parte de grupos criminales. Puedes buscar una bruja muy popular llamada la vieja, la cual hace dos rituales llamando... El rezo y el cruzado. ¿Conoces a la vieja? Pues que yo tenga entendido, hay precisamente en este libro, Ajá. aquí, eh, eso que dice él, que los, los eh, ¿cómo se llama? Las eh, brujerías y todo eso de los. Ah, de los políticos. De los, de los políticos Ajá. y de los na narcos, esos, también lo cuentan aquí. Es, no, es en el otro, en el, libro, en el libro negro. Acá no, acá también. Este es, aquí también. Bueno, sí, sí porque el, el libro negro de la brujería en Colombia, que también me lo trajiste. También, también. Ahí habla precisamente de la brujería, y que lo hacen los políticos, la gente sí. que tiene dinero. Muy interesantes estos sí. dos temas, hechos, o bueno, escritos por Esteban Cruz Niño, que ya lo hemos entrevistado aquí, y que eh, él ha, eh, digamos que recuperado, recogido, investigado sobre todos estos sucesos eh, interesantes paranormales en Colombia, porque hay poca gente que escribe libros de paranormal, ¿verdad? Sí, uno va a buscar, por ejemplo, yo me doy cuenta que libros mm, de paranormales, de cuestiones así de ovnis y todo eso, me he puesto a buscar así, por decir, en Mercado Libre, o cosas así por internet, y no aparece sino aquí, o sea, aquí o libros en Estados Unidos, Europa, pero en Colombia son muy pocos. Y este autor, este Esteban Cruz, eh, tiene eh, varios libros que son muy interesantes y él habla como de cuestiones así extrañas. Tiene varios temas y buenos libros muy buenos, Además, pero sí, él, muy poquito libro allá. Él tiene un programa de televisión allá, ¿verdad? De eh, estos temas. Sí, creo que sí, en YouTube. En YouTube, tal sí. ¿no? En YouTube tiene, mm -hmm. pero me parece que en la televisión también tiene un sí, sí, sí. Una, una serie un programa sí. uh -huh. y también es parte de History Channel. No, History, sí. cuando tiene que hacer algún capítulo que tenga que ver con Colombia, está Esteban sí. Cruz. Y bueno, es parte también de, de, sí. de History Channel, así que, pues muy interesante el, el material que ha recuperado, sí. que... Poco a poco vamos a ir conociéndolo sí. conforme va avanzando. Muy pocos son los, muy pocos son los que representan como esto de lo paranormal y todo esto, ¿no? Como, como el programa de, de ellos están aquí de todo su grupo, ellos hablan de muchas cosas así raras. Por ejemplo, eh, estas personas que, que participaban en la emisora esta de la amiga, que hasta hoy en día ellos están todavía hablando de estos mismos temas también, pero son muy pocos, son muy pocos los que hablan, pero sí cuando hablan, yo empecé también a oírlos y me gustó muchísimo, hace muchos años, y ellos sí son como que representan este, estos temas, pero sí, son muy pocos, o sea, lastimosamente no hay muchos libros, eh, muchos programas o cosas así, porque pues no, es muy raro, o sea, son muy pocas personas que gustan de esto. Eh, gracias a Vale Metal que me acaba de dar una idea hacer un, un álbum de criptozoología. Lo que dice aquí Manuel. A ver, vamos Manuel. a ver Manuel. Arriba, arriba. Ahí Ajá. Manuel. Dice el programa de Esteban Cruz se llama Más, Más allá, allá en la red. Uh -huh. Exactamente. Exactamente, muchas gracias. Sí, ta, tenemos ahí eh, conocidos amigos del tema de lo paranormal. Ya hemos tenido aquí algunos de ellos, nos han contado historias, pero hoy eh, traemos algunas leyendas. La del sí. hombre caimán. Me encanta esa leyenda. Me encanta que haya una escultura porque le dan eh, cavidad a, a estos temas sobrenaturales, al menos allá en Magdalena. Y ahora acabamos de ver al patar, patetarro. Al patetarro. Tengo otra leyenda y después vamos con el silbón. Órale. Eh, bueno, la leyenda se llama El jinete negro de Santander. Te voy a mandar eh, eh, el mapa de Santander Ajá, para okay. que todos se ubiquen dónde queda esta leyenda y dónde es Santander, ¿no? En Colombia. ¿Verdad que en Santander eh, las mujeres son muy peleoneras? O sea, son, son mujeres bellas, pero agresivas, violentas. Pues, pues eso dicen porque su, su acento es muy okay. fuerte. Golpe. Exacto. ¿Te Entonces, sale hablar como santadaleña? No. ¿No, te sale? no, no, no. No, ellas tienen un acento único. Entonces, pues cuando hablan, hablan como si estuvieran peleando, dicen, dicen muchos, pero algunos se les siente más, otros menos, pero por eso dicen que son como enojonas. Entonces, quizás sí. Sí, sí no. Puede ser, puede hacer. Yo, bueno, yo conocí a una maestra que vino a la universidad donde yo estaba estudiando y era de Santander, y la verdad sí tenía como una forma de, de ser no tan amigable, o sea, sí, la maestra verdad. ¿Maestra de qué? Pues maestra de la universidad. Mm, ¿Y qué enseñaba? Tranquila, ¿No te acuerdas o sea, <risa> tranquila, era una este, administrativa de la universidad. Mm, muy bien. Sí, dicen que son un poquito, pues, enojonas, pero yo, yo creo que es por su acento, o sea, son... Sí, puede ser, puede ser, no sé. Pues no sé, yo sí la noté que era medio, medio seria, no sé, medio gruñona. Y, sí, y, puede ser, puede ser, puede ser. Y la verdad que las colombianas, como tú, pues no son de esa manera. Entonces, sí creí la, la historia de que las santanderianas, santanderianas. Santanderianas son mujeres violentas o enojonas, guapas, pero enojonas. Hay ustedes en el chat. Ya sabrán si quieren ir a Santander, que nos va a enseñar dónde está Santander, precisamente. Está, en el mapa. Y mientras, yo hablo sobre eh, la leyenda, ¿no? Ok. Muéstrales ahí dónde queda. Y dice, el jinete negro de Santander. Dice la leyenda que en las calles de Ocaña, la, gente, la las gentes podían ver el fantasma del jinete negro, don, don Antonio Daniel. El espectro iba vestido de negro, Portaba un sombrero y unas alas anchas. De sus hombros caía una capa oscura y larga que le cubría todo el cuerpo. Su aspecto causaba espanto y pavor a aquellos que lo cruzaban. Cuentan que en vida hizo construir un lago en una de sus fincas en, cerca del río Magdalena, para lo cual empleó mucha servidumbre. Le encantaban los caballos y todas las noches se podía oír su caballo negro saltar por las oscuras calles del lugar. Cuando su esposa enfermó, don Antón García le hizo una promesa a Santa Rita patrona de los imposibles, una virgen. Sin embargo, esa promesa se le olvidó y cuando don Antón García falleció, San Pedro le ordenó acudir cada noche a visitar el santuario de Santa Rita hasta la consumación de los siglos. Y se les aparece a, ahí en Santander el jinete negro. El jinete negro. Pues este era un hombre que había llegado con... los conquistadores, aparte de, de la colonia, ¿no? En época colonial. En la época colonial. Un jinete negro. Eh, ¿Sabes si la vestimenta negra en los españoles que llegaron a Colombia era común? o Porque, por ejemplo, acá, no, cuando un charro se, se ponía de negro, un jinete se ve, se ponía todo negro, pues lo señalaban así como el diablo. Allá la vestimenta negra en algún europeo significaba algo? Pues la verdad no lo sé con certeza, pero lo que sí sé es que seguramente las personas que lo vieron eh, lo veían de noche. Entonces su traje era como muy intimidante, entonces seguramente por eso es que lo veían de negro. Es que la vestimenta negra eh, tiene que ver con una un como, como poder. Aunque los trajes de la época colonial, o sea, si nos damos cuenta, los trajes de los españoles en la época colonial eran muy de colores oscuros, ¿no? Por ejemplo, Entonces, a Messi sí. le pusieron una como capa negra, eso se me, se me hizo sí, así como... Sí, extraño, como ¿no? De miedo. Dije, ay, pichi Messi es un reptiliano, claro. Sí. Y luego yo puse en, en Facebook, ¿por qué le pusieron una capa negra a Messi? Sí. Y la gente me insultó así de, pues, ¿por qué quieren? Pues porque... O sea, porque sí, puede. una razón buena, sin, a mí sí me gustaría saber por qué le pusieron una capa una así, capa de ese color. Pero los que le dieron el, la Copa del Mundo y eso, también venían con capas negras. Yo digo que Illuminatis, Illuminatis, reptilianos. Entonces yo creo que ese jinete, ¿jinete negro le llama Sí, el jinete negro. Eh, pues tendría algo que ver con poder. Me parece que es yo creo una que personalidad sí. con poder, ¿no? Ah, los, con colores, los colores también hablan psicológicamente, ¿no? Entonces, pues no le iban a poner una capa azul. Yo creo que el color negro es bien imponente, ¿no? Entonces, por eso. Exacto, sí. Yo, el, el color negro tiene algo con referencia a poder. ¿no? Yo sí. lo único que sé es que te ves más delgado, por eso me pongo <risa> sí, negro. Sí, también sirve. <risa> Pero... El de Messi era como un, una capa negra y tenía bordados de, de oro. Sí. Sí. Sí. Qué raro. Qué sí, raro. extraño, muy extraño. Acá en México cuando Pelé fue campeón le pusimos un sombrero y toda era felicidad, pero allá me pareció un ritual illuminati. ¿no? Pues sí, parecía como una secta en ese momento. Una secta, ¿verdad? Sí. Y, pues se, sí. y, y Messi como, pues sí, o sea, él raro, raro, ya en conspiraciones hablaremos de ese tema, sí. solo que ahorita me Vamos acuerdo. con la del Silbón, que esa sí la quieren ver todos. Ajá, es un videito. Videito. Oh. ¿es un videito. Es un videíto. Ah, perfecto. Bonito del Silbón, ahí va. Ahí dice, está, el Silbón. Dice, te comentaron en TW, no sé qué es, la capa es un besht y solo es utilizada por ministros y gente importante durante esta festividad nacionalista. Un besht. Dice, herzap, es un best Bueno, ¿negro es color o es ausencia de color, dice Arles? Ausencia de color. Ausencia el de color. negro no es un color, es la ausencia del color. <risa> Pero Porque está chido el color negro, o sea. Los colores eh, los vemos por la luz, entonces el negro no es un color. Eso no, <risa> sigo sin entender eso, la verdad, toda la vida sé que que los colores que vemos es por la luz. Y la verdad, o sea, que no tienen color. La gente dice que las cosas no tienen color, que el color lo vemos porque lo vemos a través de la luz. No acabo de entender. Luego hablamos sobre los bueno, prismas y sobre sí. los colores. Sí. sí, luego hablamos sobre eso, porque sí. voy a hacer un conflicto aquí. Sí. De que yo no entiendo cómo es eso. Pero bueno, eh, entonces no soy prieto en realidad es la luz que me pega de una forma, ¿no? O sea, no soy prieto, ¿Cómo? acabo de descubrirlo. Por las cosas que sales, ¿no? Claro, es que si no tenemos color, entonces yo no soy prieto. No, no, no eres. Claro, claro, ahora todo tiene sentido, puedo ser bueno en realidad. Claro. Mis ojos pueden ser hacer, hacer azules. ¿Quién dice que no? O sea, es el, el, la luz que me está pegando nada más. Pero yo en realidad puedo ser bueno de ojos azules y rubio. Uh -huh. <risa> uh -huh, sí. Exacto, es la que dice Edwin Cruz. Vamos a ver el video. Eh, está acá. Este. Eres, eres el, amarillo y se llama un <risa> El silbón. El silbón. También de cocina. Sí. Vamos a compartir pantalla, quitar esto. Vamos a contar esto, dejar de compartir, de tener pantalla. Escuché un ruido allá afuera y, ¿sabes? No hay perritos. Ni, ni los gatos no hay ruido. Oy, tan ahorita cuentas la historia Oy, que nos pasó. ¿Crees? No. Hace tres días. Sí, no hay que contar sí, se los eso. vamos a contar, pero no sé si ahora. Pues sí, estamos hablando de historias, de miedo, de leyendas. Eso Uy. está bueno. Sí, eso, eso que nos pasó, sí, fue horrible. Sí. Fue horrible. Dice, se está trabando un poco. Déjeme ver cómo tengo el internet. Yo creo que es el internet. Estamos en megacable y nos vamos a roñita, ¿no? Vámonos a roñita. <risa> A ver, a ver, nos conectamos ya, Roñita, entonces yo creo que debe de tener mejor. Señal. Ahora sí. Sí. Ahora sí, como que ahora sí. Ok, vamos a ver entonces la historia de el Silvón. Ya le cambiamos el internet, ya no se debe de trabar, ok. Lo llamaban el silbón, porque eso hacía siempre, silbar. Era un joven caprichoso y consentido al extremo, acostumbrado desde niño a ser complacido en todo. Pasaba su vida de cantina en cantina desperdiciando su vida. Al sentarse a la mesa se enfureció al ver lo que le sirvieron. En un acto de desprecio y con arrogancia extrema lanzó la comida al piso, diciendo que lo que él quería era ajaduras de venado, se levantó y salió lleno de ira a calmar su rabia a la cantina con los amigos. Su padre salió de inmediato al monte a buscar el venado para complacer a su rebelde hijo, pero con tan mala suerte que se encontró el Sting, que le dio su palera. Después de beber hasta quedar ebrio, de regreso a casa se encontró con su gustado padre, quien trató de explicarle por qué no había podido cazar el venado que él quería. Sin oír razones y en medio de su borrachera golpeó brutalmente a su padre y cuando cayó al suelo con el rifle de cacería disparó matándolo. Después, con el cuchillo de cacería de su padre, le sacó las asaduras, las empacó en un pedazo de la camisa y se dirigió a la casa. «¿De dónde sacaste esas asaduras?», preguntó la abuela, a lo que él, sin ningún arrepentimiento, contestó que era el padre, porque ese fracasado no había sido capaz de cazarle el venado que él quería. El abuelo lo hizo amarrar de un árbol y le dio de azotes luego le echaron sal y aquí en las heridas después lo maldijo diciendo maldito eres para toda la eternidad y le echaron al perro tu eco para que lo persiguiera según la leyenda el espíritu del perro tu lo perseguirá hasta el fin de los tiempos regresó al lugar donde había acabado con la vida de su padre y en un saco sucio recogió los huesos que los animales del bosque se habían encargado de limpiar los echó al hombro y se perdió para siempre en el bosque, seguido por el perro tureco para convertirse en leyenda. Algunas versiones dicen que es un alargado gigante como de 6 metros que camina moviéndose entre las copas de los árboles mientras emite un escalofriante silbido. Cuentan que a los borrachos les succiona el ombligo para verse el aguardiente que ingirieron cuando los encuentra a la vera del camino. En ciertas noches, el silbón aparece al frente de una casa. Dejando el saco en el suelo, se pone a contar los huesos uno a uno. Si las personas lo escuchan, no pasa nada. Pero si no lo escuchan, al otro día hay velorio en la casa. Y así va por el mundo el silbón, seguido por el perro tureco, pagando su horrible crimen hasta la consumación de los siglos. Uy, oye, esta historia está perturbadora, no sí. se me va a olvidar nunca. Sí, ¿El ese es el silbón que pertenece a Colombia y Venezuela. ¿Eh? o sea, iba a matar un venado, no pudieron matar al venado, entonces él ya briago Era un borracho, mata al papá, le saca las tripas, se las lleva a su abuela para que las haga, para que las cocine, el abuelo se levanta y dice, pinche maldito seas, le da unos latigazos, después ya con las heridas, las llagas así punzantes, sangrantes, le echa sal para que le arda más, y le avienta al perro para que lo persiga por toda la eternidad. El borracho Silbón va, regresa donde están los restos de, del papá que mató, que ya se lo comieron las ratas, los gusanos se lo estaban devorando. Echa todo en un costal y se lo va caminando con los restos de su papá. En, Dios, qué uh -huh. historia tan horrible. Sí, es que hay varias, como que hay varias historias del Silbón porque esta bueno, esta es de Colombia, pero no sé si exactamente la el alcibón sea así, ¿no? En Venezuela. Más ah, o menos, más podría, o menos tiene como esa idea. Podría pero ser que Venezuela cambie, ¿verdad? Sí, claro. Ah, sí. si conocemos a algún venezolano a ver que nos cuente, que la, historia nos cuente Silbón. la historia del Que la historia del venezolano. Pero en colombiano está súper violenta, ¿eh? Sí. Yo no entendí por qué mató al papá. Porque no porque pudo matar no, al venado. No le no quería que matara al venado. Sí. No, y, y otro borracho, ¿no? Bien borracho. Otro de los borrachos que se vuelven leyenda, o sea, si ustedes se quieren volver leyenda, gente, chúpenle, chúpenle, sean borrachones, sí. eh, hagan cosas horribles y verán que se volverán leyenda. leyenda sí. ¿Verdad? Sí. O sea, este, este señor Siempre pasó a la escándalo historia, con los borrachos. Dice aquí eh, esto me recuerda a una película mexicana donde según ponen los cuernos en un contenedor Y le ponen ácido, si no me equivoco No, eso sí, no sé, de los cuernos en un contenedor, no, no, no me sé eh, El silbón, eh, eh, ¿tú recuerdas que si de niña les contaban estas historias o estas leyendas? ¿sí? sí? claro, sí, claro, en el colegio En el colegio les decían a un niño le cuentan a uno las leyendas pero no sí. me imagino a la maestra colombiana diciendo sí el borracho sí. le sacó las tripas a su papá pues no así exactamente se las pero quiso sí. comer se las llevó a su abuelita para que las cocinara o sea esos les enseñan en la escuela no, no son muy religiosos no exactamente así pero pero sí obviamente uno tiene que leer en los libros de español el lenguaje todo eso pues las historias así pues sí pero pues no tan sangrientas pero sí por ese lado va la historia entonces sí nos enseñan eh, lo, las leyendas colombianas y todo eso pues, pues en la materia está de español y, y, y literatura ¿no? Y no habrá como una estatua del silbón o una un mural del silbón o, o algún pueblo que se diga yo creo que sí hay o sí. sea no hay, no no no lo sé pero déjame ver aquí eso pero, enseñan yo en yo las sí escuelas católicas sí hay, porque si está la del hombre caimán pues sí eso enseñan en las escuelas católicas allá en Colombia ¿Eso, Andrea? No, ya hoy en día tan, tan católicas, pues no, ya no es ya no es tanto allá, ¿no? Dice Dalia Goretti, en Tepic una señora envenenó a su esposo y luego lo echó a un costal y como no le cabían las patas se las cortó, dice Dalia Goretti, que sucedió en Tepic esa, esa señora podría ser la mochapatas la mochapatas sale de noche si su marido es borracho Ah, mira, deben sí. de tener cuidado con la mata la cortapatas cortapatas la mira, mochapatas tienen como una tienen, tienen como una cuestión ahí del, del silbón uh -huh. y, su, a... y su leyenda y ya vamos a quitar esto de pantalla y vamos a compartir pantalla compartir pantalla nos vamos a ventana y nos vamos a whatsapp y vamos a compartir y aquí ya Andrea nos pasó a mostrar esto la mochapatas aparece en Nayarit es una leyenda que a muchos les da escalofrío mira aquí vamos a ver el silbón el silbón hoy oh, es como una pues sí como una casita como un sí. algo para venerar al silbón no sé dice Exacto. dice que nació en guanarito guanarito ¿Eso es, no es Guanarito? Yo creo que eso es de Venezuela. Ah, mira, dicen. Puse el silbón y obviamente va a aparecer de Venezuela y Colombia. Creo que eso es de que, donde lo tienen ahí en Venezuela. Eso puede ser Ojalá haya Venezuela. un venezolano aquí que nos, que nos diga, ¿verdad? Nos diga exactamente sí. Dicen que nació en Guanarito y que es un ánima en pena porque mató al papá para comerle la asadura. ¿La asadura es, se dice en Colombia las tripas? Mm. Sí, sí, sí, sí. asadura? Sí, sí. Es, ¿Usan esa palabra? Ah, sí, sí, sí. Y pa, tripas también. Para comerle la asadura, y su mamá lo maldijo. para toda su vida. Que cuando está sentado, las canillas pasan arriba de la cabeza. Se conoce por silbido. A par en las tierras portuguesa Bainaractu, a poca de espanto. Época de espanto. Esto sí suena como que es de Venez, Venezuela. Venezuela. Mira, tiene restos los de su huesos. papá uh -huh. En la madre Como te digo, sí, las dos historias son muy similares Pero yo creo que cambian en, en algunos pequeños aspectos Mira, pero sí. dice John, John, Johnny Shares Dice, oye, busca en el parque de mitos y leyendas Ahí están todas las estatuas en Colombia hay un parque de mitos y leyendas sí, ¿sí? a ver, a buscar ha sido ese y campo. creo que sí fui, sí sí, ¿En serio? sí, sí, sí, a ver hay uno eh, en Tolima espérate a ver dice Jaimito Junior, en el video también decían asadura, yo acá en México no nunca he escuchado que a las tripas les llamen asaduras o a los eh, órganos eh, les podríamos llamar este, ah sí, yo fui a este sí, y se encuentra en Melgar, Tolima en Tolima, sí y eh, cuando uno va a este parque eh, yo fui de noche, me gustó ir de noche pero de día se puede ir, y uno va subiendo voy a mandarte fotos, dice Johnny Shears, hay dos, el de Tolima es el que tiene más, oh no sabía y a mí me gustó la verdad yo quiero ir a esos parques de leyendas yo te en Tolima ya ven gente, ¿dónde están los superchats? así nunca vamos a hacer una Estás... transmisión desde Colombia ni grabar <risa> videos ni historias, ni nada de eso desde los lugares interesantes de lo paranormal. echen super chats, gente, ayudan mucho. Y verán que, que llegamos hasta Colombia a grabar estos lugares maravillosos para que todos los conozcamos. Porque si no, nos lo cuentan los colombianos, la verdad que no sabemos, ¿no? Sí, sí. No sabríamos. Fui cuando, cuando tenía como unos 15 años, uh -huh. pero ya ahorita cambiaron las estatuas y me encantó. O sea, las que vi antes me uh -huh. daban más terror, o sea, eran más, más miedosas, pero ahorita creo que las cambiaron. Esa es la patasola. Ahorita ah. les cuento la historia de la patasola. Okay. Aquí tenemos a Tula. Y esas eh, estatuas están como en una ruta que va entrando por como por una, una montaña pequeñita, una montaña. Uh -huh. Y uno va subiendo la montaña, va subiendo la montaña y va uno viendo lo, las estatuas y van con su leyenda y todo ahí escrito. Y si no, uno va con un día y el día le mucho mejor. De noche alumbran así las estatuas y todo. Es muy bonito. Aquí está el Moan. Dice que es un parque de mitos y leyendas. Uh -huh. eh, hay uno en Tolima, que dice? Y otro en otra parte, no sé dónde sea. Sí, yo conozco el de Milgar Tolima, no conozco más. Okay. Pero, y, pero sí debe haber obviamente, sí debe haber más okay. muchas gracias al que nos avisó, dice Andrew ese también me lo enseñaron en el colegio o sea el parque, los llevan a conocer el parque de las leyendas sí, sí, ¿Mm? sí, Andrew qué tiene padre. toda la razón sí, yo fui así qué bien mm. eh, que los lleven a, a ese tipo de cosas de las historias, pero pues están bien perturbadoras no. pensé que las leyendas fueran tan violentas mm tan violentas. Pues esa es la idea, ¿no? Dice Andrés Surán, el Moan sí es real. ¿Ese lo traes también dentro de sí, las leyendas? Sí, se los puedo contar, sí. Eh, Zabá dice, pon la leyenda del rata, de la rata marrón. Dice Johnny Shears, pero manda un superchat, Johnny Shears, porque estoy leyendo todo lo que comentas, pero un superchat. Te envío un mensaje en WhatsApp sobre una leyenda de una montaña. Dicen que es un aeropuerto de los dioses muchos indígenas se suicidaron y dicen que se ven los fantasmas de los indígenas cuidando uy, eso se escucha interesante a ver, vamos a buscar su, su whatsapp a leer lo que nos mandó nuestro amigo, pero no sé cuál sea cuál de estos es Fer, o este es él no, dice hola, o es él ¿puedes buscar a una bruja? no, él, él tampoco es Encuentro su mensaje. Dice, buenas noches, que ah, es este. Dice: Buenas noches, Oxlack. Existe una leyenda en la peña de Huaika en Tabio, Cundinamarca. Dicen que es un aeropuerto ovni, o sería un aeropuerto ovni. No se le podría decir aeropuerto, ¿verdad? Se le podría decir un ovnibase. Exacto, sí, La sí. gente que vive en el pequeño pueblo de Tabio asegura ver luces salir y entrar en la peña o montaña. Los locales comparten historias de sonidos que escuchan en las noches como si fueran naves pasando sobre las casas. Lo que es mucho más curioso es que los colonos españoles escribían en sus diarios varias apariciones de, a lo que ellos se referían como ranchitos encendidos que salían de la montaña. Los indígenas muiscas creían que eran sus dioses uh -huh. pidiéndoles favores, por eso hacían sacrificios y ofrendas en esta montaña, ajá, ajá. en esta montaña, cuando llegaron los españoles, hubo un suicidio colectivo de indígenas muiscas que prefirieron dar su vida al dios Huayca antes de ser sometidos por los conquistadores. Gente que se aventura a subir la montaña dicen que tienen que pedir permiso para subir porque si no, las almas de los indígenas muertos te hacen perder en el camino a la cima. Espero te sirva la leyenda, que es mi favorita, excelente. porque tiene de todo: ovnis, fantasmas y hasta cosas perturbadoras. Excelente. excelente. Saludos. Aquí una fotografía del misterioso excelente, lugar. Excelente ese lugar. No he podido ir, pero quiero ir porque es espectacular. A ver, oh, es aquí, es la montaña. Sí. No puedo ir con guías, con varias personas. Se Uy. Puede... Uno ¿Qué pasa, bueno, ¿qué pasa? ¿qué pasa? antes se podía uno quedar, no sé si hoy en día ya puede uno quedarse, no sé puede uno acampar ahí, pero oye, pero mira, ahí está, o sea no se deja ver la imagen no. me le pongo, pero mira cómo sigue esto, qué raro esto no es normal, o sea no sé por qué sucede ok, por referencia esto queda como a una hora de Bogotá, es la montaña que sí, pues no les puedo mostrar, aquí está, muchos otra. ufólogos han ido ahí eh, muchas personas en el, en el ámbito paranormal y todo esto han ido ahí, entonces no buenísimo. Me quiero ir allá y sí me Entonces parece. aparecen ovnis, aparecen... Sí. Pinche cosa, se nos salió que porque no hay suficientes superchats, dicen aquí, que por eso está fallando, porque faltan los superchats. A ver, ¿dónde estamos? Uy, gente, ¿qué pasó? Pues que nos están diciendo que debe de haber superchats en la transmisión. Vamos a votar esto, vamos a compartir pantalla, cámara adicional, la cámara de Andrea. Ahí está. Listo, estamos de regreso ya. Fallas técnicas, no Fallas sé qué pasó. Técnicas. Pero bueno, estábamos viendo aquí esta montaña que sigue sin dejarnos ver. Uy, siento hasta que no sé qué pasa, pero bueno. Interesante este lugar que se llama La Peña de Huayca, en Tabio. La Peña de Huayca es un, un lugar donde aparecen ovnis, aparecen bolas de fuego y también los fantasmas de los indígenas sí. está como una hora de de Bogotá. de Bogotá pues mira, yo me encantaría ir y podríamos hacer un tour sobre esos lugares pues claro claro, sí. claro gracias. gracias a Shaba Shaba HDP Shaba HDP para los taquitos gracias gracias uh. Gracias, Shaba. Les recuerdo, anuncio, anuncio importante aquí en Relatos Oscuros. Desde el día de mañana ya no podrán ver el programa en la página de Facebook. Esto por problemas con el copyright que debemos de solucionar para después regresar a las transmisiones en todas las páginas de Facebook. Por lo tanto, solamente estará disponible este podcast transmisión en YouTube. Así que toda la gente que es de Facebook, los esperamos mañana en punto de las 10.40 de la noche en YouTube, donde estará Relatos Oscuros con un nuevo tema. Gracias al locutor que nos mandó este mensaje, esta publicidad. Oscar León nos mandó 5 dólares. Pronto te llegarán las mujeres del FBI Oxlack y Andrea no podrá hacer nada. Pues que también nos llegarán a nosotras, ¿no? No, porque el maestro Néstor dice que el FBI mandó a tres mujeres por cada hombre. Pues es injusto. Pero yo injusto. no sé. Injusto. Díselo, díselo al FBI. Oscar León está solamente repitiendo lo que el maestro Néstor había comentado. Bueno, entonces quédate con las del FBI. No, no, no, tranquila. <risa> yo, ¿Qué yo estoy diciendo? Yo no estoy diciendo nada. Aparte, las del FBI Transida, sida, soda, seda, suda, suda, ¿Tú crees que yo voy a querer meterme con unas que traiga el FBI? Soda. ¿no? ¿Me va a dar el soda? No manches. Sí, ¿Para, sí. Eso es, para eso Pero es. Pero bueno, el... pues es mi modo. Te tocó. No, nada, nada. Yo no quiero saber nada de soda. Te tocó nada, el soda. con el soda, soda, sí, soda. Nada. Te tocó. El soda. El soda. Bueno, estábamos en donde. En... Ajá. Les tengo otra leyenda y después de esta leyenda les muestro otro videito que por ahí eh, escuché que querían de la, de la patasola. Sí. Hay uno que se llama La Cabellona y dice, dice el mito que en los prados y calles santanderianas que fue eh, Santander el mapa que les mostré, dice, algunas parejas de enamorados han presenciado el espectro de una mujer de rostro bello que oculta su larga cabellera castaña, ya vestida de blanco y tiene las uñas muy largas, su objetivo es asustar a las mujeres, a las que considera que son tanto o más bellas que ella, que ella era en vida. Pues se dice de ella que vivía obsesionada con su apariencia hasta tal punto que descuidaba otros aspectos de su vida. Para ahuyentarla es necesario sacar unas tijeras, pues dicen que su gran temor es que le corten su larga cabellera. O sea, que es... la ahuyentan. A veces dicen, a nosotros en, el, en pequeños nos contaban que... Eh, eh, solamente haciendo así, como como los dedos como tijeras, tijeras, ya podías ahuyentarla, sí. O sea, pero esta mujer, la patazola ¿sí era la patazola Es la cabellona. Ah, la cabellona. Su larga cabellera, por eso es que uno tiene que hacer así y sale la ahuyenta. Pues ese fantasma ahuyenta. nunca lo había escuchado, no. la caballona. Cabellona. Ah, la, yo pensé que era <risa> esta Lisbeth no. Rodríguez, la caballona. No. Si la conozco, si he visto sus videos de la cabellona, no, la cabellona. La <risa> cabellona. La cabellona, una mujer, pero, pero ¿por qué anda espantando? O sea, ¿se murió de qué? ¿O, se, o solo es un espíritu que le da envidia es, a es las mujeres? Es un espíritu que le da envidia a las mujeres eh, más bellas que ella y por eso les, les, les, les hace cosas. Pero la, a los enamorados. la cabellona, ¿solo espanta a las mujeres que tienen cabello largo? A las parejas de enamorados. O sea, envidiosa también. Envidiosa. ¿Y qué hace con las mujeres? ¿Les corta el cabello? Ella, bueno, vuelvo a contar. Es que sí, perdóneme, maestra. Vuelvo a contar porque, Perdón, porque que, no pones atención. Es que Pepito me distrajo. Dice: dice que en los pueblos y calles santanderianas, algunas parejas de enamorados han presenciado el espectro de una mujer de rostro bello que oculta su larga cabellera castaña. Va vestida de blanco y tiene las uñas muy largas. Su objetivo es asustar a las mujeres, a las que considera que son tanto o más bellas que ella eran vida. Pues se dice de ella que vivía obsesionada con su apariencia hasta tal punto que descuidaba otros aspectos de su vida. Para ahuyentarlas, necesario sacar unas tijeras, pues dicen que su gran temor es que le corten su larga cabellera. Asusta a las parejas por envidiosa ya, dicho. Ya, Y a las mujeres Entonces, que son exact, bellas, exact, más y bellas. Y a las mujeres que son más bellas que ella. Entonces, cuando se les aparece, dice que. Hay que sacar unas tigueras para ahuyentarla, porque creen que le van a cortar su larga cabellera. Fíjate, esta leyenda aterriza en Santander, ahí dice, Ajá, ¿no? Ah, igual, sí. En igual. Santander. Uh -huh. La caballona. Cabellona. Ah, la cabellona. Y pues hay dibujitos donde la ponen a ella eh, con su cabello largo y sus uñas largas, sus dedos largos, así y la gente haciéndole así como, como, tijeras, como tijeras para sentar. Mándanos unas imágenes, mientras tanto leo algunos comentarios, Evan Morales nos mandó 25 pesotes, y saludos, sox y a tu novia, que por cierto, se ve guapa Gracias, gracias. Dijo, se ve guapa, no guapa, se ve guapa Ah, guapa pues, Yo no sé qué sea guapo. ¿Qué significa guapo? Eh, que, que nos explique qué significa <ríe> guap porque... ¿Qué significa? Sí, wow. podría ser cualquier cosa de eso. eva Morales, gracias por esos 25 pesotes. Gracias, mi hermano. Buenas noches, mar Azul. Saludos a Jano Sarabia, a Johnny Shears, también, que está muy participativo esta noche, a JP también, a Topolino Medina, a Nova Taylor, a Maru, a Sorokai, a Ghost in the Wall, a Andrew, que es de Colombia. Anda ah. que habla Andrew, ¿eh? Sí, ¿Por qué no hablas esta oportunidad, mi hermano? Mira, ahí te dejo el teléfono en pantalla. Sí, es, Andrew. Es el 52-722-78-578-33. Háblanos, Andrew, por favor, por WhatsApp. No cuesta nada. No cuesta nada, es gratis. Platícanos algo con tu acento colombiano, de Cali. Sí. No, no es de Cali. No, es de Barranquilla. Ellos hablan es como así, no sé, tienen unos, un acento chévere. Oye, en Barranquilla ya le hicieron una estatua a Shakira. Sí, ella tiene varias fundaciones. Pero una estatua, dije. Creo que una estatua, no sé. Pero creo que tiene fundaciones, sí, Shakira. Pero estatua, no sé. Yo creo que sí, ya. Sí, le hicieron una al cantante, ese Carlos Vives. Ah, le hicieron <risa> a Carlos Vives. Uh -huh. Ah, Cantadito, dice Kenia. Kenia, saludotes, Kenia, un abrazote. Francisco Domínguez, GDHM, parcero, dice. Topolina Medina, Dross, Eche, eh, e Eche, parcero. ¿Eche? ¿Dicen Eche? Eche, parcero. ¿Eche, parcero? <risa> no, pero ellos no dicen parcero, ellos dicen Eche. ¿Quiénes? Los... Los barranquilleros, creo. ¿Dicen Eche? ¿Qué creo. significa Eche, no? Pues, tampoco sabía. Es como... A ver, ¿cómo te explico? Es como un chale. <risa> cuando tú dices chale. Eche, Eche. Exacto. Eche, ¿así dice. Ajá, es como cuando tú dices chale. Ellos dicen Eche. Eche. <risa> <risa> uh -huh. Chale. <risa> Gracias por las datox lo del Barranquilla, no, yo tampoco sabía, mira aquí aprendemos todas las noches, pero sin sí. fin de cosas, eh. Sí. Interesantes los temas que nos hacen aprender cosas sí. que ni imaginábamos, eche. eche. Desde hoy en adelante vamos a decir eche en lugar de chale. Uh -huh. Hablan chido, no como los chucas. Pero es con la larga, ¿no? Eche, como oiga como chale. Dice, así. dice, eche, es la colombianización de Oshet. Oh, exacto. <risa> en serio. En gringo, sí, también. No, no, exacto, es exacto. en serio. Sí, sí, sí. Oye, qué cosa más rara. No sabía. Eche es la colombianización Ya se lo inventó de seguro, pero, oh, shit. pero. Pero sí, sí, sí, oh, sí, sí, sí, pero sí, va es por ese verdad. lado. Es neta. ¿En va por serio? ese lado, va por ese lado. La colombianización de Oshet. Oh, Uh -huh. Eche. ¿Y por qué él sabe? Porque Johnny Shears sabe sabe cosas? No sé, seguro tendrá algún conocimiento ah, Porque no, no nos ha dicho pero si es colombiano Pero por ese lado, sí, no, no ha dicho No, pero no nos ha dicho si, si es colombiano ni no, nada no, no. Que nos mande un super chat diciéndonos si es colombiano o qué Bueno, muestra las imágenes porque tengo otros videitos bien chéveres Vamos a ir por las imágenes Estamos aquí compartiendo. El es en pantalla. la cabellona. Vamos a ver la cabellona. Esta la han puesto como la llorona. Esta foto. Este. La, otra, la otra es como que más semejanza a la cabellona. Que ah, tiene la largo larga, los dedos bonita. largos y el cabello largo. Me encanta. Mira, alguien aquí en el chat me puso que por qué no hacía un álbum de criptozoología. Pero viendo todo esto... No solamente podría ser uno de criptozoología, podría ser de otros temas. Y mira la cabellona que sí. podrías tú incluso hacer los dibujos. Pues sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Wow, sí, vamos a hacer un álbum. Sería sí. padrísimo un álbum con todas estas este, historias y esta la cabellona. mira. Sí, sí. Wow, nunca la había visto. Y mira, tiene los pies este, torcidos, chuecos, sí. ¿no? Por qué. Uh -huh. No, no sé. No sé por qué en la leyenda no, no, no, no dicen eso, pero sí. Sí, gente, mire, tienen los eh, pies tienen el, el al revés. Uy, o sea, las entidades que tienen los pies al revés son como... Tal, o sea, ah, mira, Johnny, sí es colombiano. Hola, Johnny. Qué bueno. Uy, mira la cabellona. Uy, no sabía. ¿Y esto es de Colombia o también de Venezuela? La Cayona de Colombia, sí. Colombia, Soy Colombiano, eso lo dijo Esteban Cruz en radio. Eso lo dijo Esteban Cruz en radio. Ah, eso de que, oh, shit, eso de ese, uh -huh. No shit. sé, yo, yo le a Esteban Cruz, yo le oigo, son otras cosas, pero eso no no tengo ni idea. Johnny Shears, eh, dos pesos de, eh, dos dólares de Colombia, de Colombia, uh -huh. de Canadá, le mandamos un abrazote hasta Canadá. ¿Qué anda haciendo allá por el frío en Canadá, mi hermano? Saludotes, Johnny Shears. Eh, haz un bestiario sí, sí, sí, bien, sí, sí claro sí, bueno. criptozoología que está realizándose, ustedes no saben pero este año es el, el el boom de que les voy a mostrar ya todo el trabajo hecho yo sí. quiero ser la cabellona dice <risa> Dalia Goretti que mira, sí tiene cabello largo Dalia Goretti que es la que nos contó que la leyenda de la mochapatas la mochapatas, <risa> tengan cuidado porque les puede cortar el a, monos a otras historias de <risa> bueno, los colombianos. ahora sí les voy a mostrar el video de la pata sola. Ah, fíjate. Que, que lo que, querían ver. Qué ¿eh? interesante. Eh, había uno que dijimos que era el leche homo, o ¿cómo dice que se llamaba? ¿Cuál? El del, del, del tarro. Eche, el, ah, el patetarro. Patetarro. Uh -huh. Pata sola. Uh -huh. Cabellona. O cabellona. Eh, ¿Cuál más vimos? El silbón. El ¿verdad? silbón. Y el hombre caimán. Ah, el hombre caimán. Uh -huh. Uy, qué bonitas historias. Me gusta, me gusta esta transmisión. Dice sendrizado saludos Ox, oye felicitaciones y qué chido el video del Hunter Ox y esa colección de monstruos y te rayaste con ese chupacabra. Sí, me súper rayé, súper rayé, ahí lo tengo. No he visto otro igual, así que soy muy contento con esa. Noche sí, no volviste a grabar más no, videos así. Y hemos ido al Tianguis y hemos encontrado unas cosas muy chéveres. Y no. Ya debemos de grabar. Otra sí, vez, ¿no? Pero sí. es que no dan super chats, es como quieres. Nada más me alcanza para el camión y no alcanza para pagar la producción, <risa> que me graben, que, que tú tienes sed y que, pues bueno, que agua, que viento, etcétera. Un montón de cosas. ¿Qué que hay viento. que pagar. Hay que pagar un montón de cosas. Bueno, ya claro. tendremos dinero y ya podremos salir de viajes Y hacer esos videos que les gustan a ustedes eh, La chaquetona, ¿la chaquetona también es colombiana? No, no, no, se estás burlando ¿Se está burlando? Sí A mí me suena como colombiano la chaquetona No, chaqueta le decimos es al, al, al, a las chamarras que ustedes dicen Ok, entonces como que alguien que tiene un, una chamarrota, ¿no? No, no sé pero no sé eso no me suena a ninguna ¿No? leyenda no entonces Gonzalo nos está bromeando no la sí, chaquetona sí yo creo que está bromeando Ok. dice yo no conocía a la caballona solo a la caballota la potra y Queen. <risa> sí Kenia Kenia yo creí que era la este Elizabeth no cómo se llama Lisbeth Rodríguez Lisbeth Rodríguez sí, sí yo pensé que la caballota era Lisbeth Rodríguez porque ella también se hizo que la caballota no Lisbeth una caballota, sí. Que nos mandó cinco dólares, Kenia, gracias. No, Te mandamos un abrazote, genial Kenia. Y a Wilterino, que nos mandó cuatro mil pesos colombianos. Wil, es, es colombiano. Gracias, Will. El guando y el encadenado son aterradoras, André. El guando. ¿Te las sabes? Listo, listo. El guando y el encadenado. O no sea, ves? son varias, ¿eh? Sí, son varias. Son varias. Es que hay un... Y hay libros... Ajá. Hay un libro de leyendas colombianas y hay un libro de leyendas de Bogotá y hay varios libros de donde muestran leyendas de Santander. Sí, son, sí son hartas, son hartas. Sí, uh -huh. sí, sí son muchas historias ahorita que estoy viendo. Bueno, vamos el con, guando y el encadenado, listo. El guando bueno y pero bueno, vamos a ver si alcanzamos sí. a varias. Sí, porque o, tengo otras muy buenas. O podemos quedar hasta una segunda parte como todos los programas, uh -huh. ¿no? La chaquetona internacional, dice Elena, no, no, no dice Javier. ¿En serio no ¿No será una leyenda colombiana la chaquetona? Es internacional. No sé. dice? Esa sí no la conocía. Va a ser como la llorona, la chaquetona. No la conocía. Elena dice, la chaquetona me cae bien. Ok, bueno, si alguien se sabe la historia de la chaquetona, que nos llame y nos cuente sí. esa historia, sí. porque a lo mejor es nicaragüense la chaquetona. Suena como un, eh, una leyenda nicaragüense. Sí, sí, la chaqueta. Sí. Bueno, vamos con el que sigue. Exacto. Ver, vamos. Ahí, entonces, el que te mandé es la pata sola. La pata sola. A ver, cuéntanos. Ahí está, ahí está. Sobre la ahí te la mandé. Ah, en el WhatsApp. No te siento bien. Ahí está. Ah, el video, uh -huh. es un video. Sí. Ah, vamos a ver. El video de la pata sola. ¿Qué hice? y compartir pantalla, es que tengo que hacer muchos movimientos. Ustedes disculparán de tener pantalla y luego presentar, compartir pantalla, compartir pantalla y ¿Qué estamos... es algo dicen ellos? ¿Algo? Uh -huh. ¿Qué? La chaquetona. <risa> albur Sí. Caray. No, pero si estamos hablando de leyendas, gente. A ver vamos a ver la <risa> pantalla, vamos a ver. Sí. Se dice que este personaje fue inventado por los hombres celosos para asustar a sus esposas infieles infundiéndoles terror y respeto para el hogar y los hijos Cuentan que en cierta región del Tolima Grande un arrendatario tenía como esposa a una mujer muy linda y en ella tuvo tres hijos el dueño de la hacienda deseaba conseguir una consorte y llamó a uno de sus vaqueros para que le ayudara. Este le recomendó que fueran al río donde se reunían las mujeres a lavar. Ellos fueron al río y el hombre quedó prendado de la esposa del arrendatario, y lo mismo sucedió con ella. Y a partir de ese momento empezó la conquista del patrón hacia la esposa del arrendatario hasta que lo logró comenzando un romance clandestino. Una tarde de vaquería, el esposo de la bella relató al vaquero sus tristezas. Se quejó de su esposa por la notaba fría y menos cariñosa. No había alimentos a la hora del almuerzo ni cariño para sus hijos. El vaquero sabedor del secreto, compadecido de la situación de su amigo, le contó lo del patrón, advirtiéndole no tener ninguna culpabilidad. El entristecido y traicionado esposo se fue cavilando a solas hacia su rancho. Allí le contó a su esposa que se iba para el pueblo porque el patrón lo mandaba con la correspondencia que no regresaba esa noche. Se despidió y se marchó y se quedó todo el día en el pueblo para matar el tiempo. A eso de las nueve de la noche se regresó a su casa y no encontró a nadie, ni su esposa ni sus hijos. Se acostó y como a la medianoche regresó su mujer. Al preguntarle por los hijos dijo que los tenía donde una vecina y su demora se debía que estaba lavando una ropita. Lleno de dolor por el rechazo y la ridícula excusa, le mintió a su mujer diciéndole que al día siguiente se iba de nuevo al pueblo, pero se madrugó a la casa del patrón a esperar escondido. Cuando ella llegó a la hacienda del patrón, él salió a recibirle ahí, y ella se arrojó en sus brazos besándolo y acariciándolo. El enfurecido esposo que estaba viendo todo, brincó con la pelilla en alto y sin dar tiempo al enamorado de librarse delante, le cortó la cabeza en un solo machetazo. La mujer sorprendía y horrorizada quiso salir huyendo, pero el energúmeno marido le asestó tremendo peinazo al cuarín que le bajó la pierna como si fuera la rama de un árbol. Ambos murieron casi a la misma hora, en el clímax del dolor y el desespero, y sin pensarlo dos veces, le prendió fuego al rancho donde había sido feliz. Luego se fue donde la vecina recogió a sus hijos y se marcharon entristecidos de la región para no volver jamás. Su ánima regresa al rancho saltando con dificultad de la y observa entristecida los frutos de su engaño. En una mezcla de arrepentimiento y furia se convierte de una bella mujer en un rostro malvado y horroroso que lanza unos tenebrosos gritos. Las personas aseguran de haber visto su ánima saltando en una sola pata por sierras, cañadas y caminos lanzando gritos lastimeros. Se aparece en los caminos como una bella mujer para atraer a los hombres y enamorarlos. Luego lo lleva hacia la oscuridad del bosque donde se transforma en una horrible mujer con ojos de fuego y boca desprofesionada con dientes de felino. Se lanza contra su víctima y le chupa la sangre y termina titulándola con los tornillos, y en medio de una nube mortecina desaparece con su presa. Ok, la patazola. Eso es la patazola, por infiel le mocharon una pata. Y ahora sí tocó a una mujer, estamos viendo que los hombres borrachos, pero ahora a una mujer que fue infiel, sí. terminó este, siendo un fantasma errante sin una pierna, se ve, fíjate que son animaciones y sí da como miedito ver cómo brinca de, sí, con un solo pie, ¿no? Sí, da este miedo. señor que hace estas animaciones mmm, se los recomiendo porque, ah, bueno, son, algunas son chistosas, otras son muy buenas, pero él, él, hace, él mismo hace las animaciones y cuenta las historias. Y no solo tiene eh, leyendas colombianas, sino también de Brasil, de Chile, argentinas, bueno, tiene bastante. Es el, es el... La patasola, uh -huh. qué infiel, qué vieja, tan, tan fea, qué bueno que se convirtió en un monstruo y sí. espanta a los borrachos seguramente. Pues si viste que los muerde y a los hombres los y les, muerde. Y les chupa, se chupa los... la sangre, sí. se los chupa, ¿verdad? Sí. Sí. A todos los hombres se los chupa, imagínense uh -huh. gente que ustedes vayan por ahí en el campo de noche y que desaparezca la patasola y se los chupe, no sé, no uh -huh. sé eso va a ser espeluznante, Ya hasta sentí como que se me puso la carne de gallina, uh -huh. no, no, no, ya, ya me los imagino, ya, ya me los imagino a todos ustedes, uy, no, me dio miedo, me dio miedo, me dio miedo que la patazola nos pueda chupar ahí, la patazola uy, y tiene algún otro nombre la patazola o la chupona, no le pueden decir, o la chupona. No, eh, la pata sola, o sea, la reconocen ahí más que todo por la pata sola, sí. Hombre. La pata sola. Esa, esa mujer da miedo de que parezca en la noche brincando de asaltitos con una pata. No, no sé. Sí. El canal del señor se llama Hugo León Ortiz Castellanos. Oye, ¿le va bien, señor? Sí. Sí. Oye, me, me encantaría ver cómo hace las animaciones porque Igual estaría. Hugo León. Buenísimo, que pudiéramos hacer unas animaciones. Yo siempre, yo he buscado aquí en México a alguien que me ayude con animaciones para hacer estas historias, pero la animación se sí lleva bastante trabajo. Sí, eh, hacer mucho una animación. Tiempo. Uh -huh. Hacer una animación es bastante tedioso. Y si hubieran Super Chats, hubiéramos contratado a alguien que anime y pudiéramos hacer las leyendas. Este, porque me gustan las de este señor, sí, están padres. Pero lo que no me gusta son los sonidos. A eso sí le falla, porque de pronto los sonidos están muy fuertes sí, sí, sí. y no se escucha la narración, sí. ¿no? yo creo que le hace solito. O sea, se nota que en el canal le hace todo solito. Pero pero pero bien, bien, bien. O lo podríamos contactar y decirle, hola, señor, este me, me puedo robar sus animaciones y yo las puedo editar en audio y nos vamos de amichas, podría ser pues sí. Podría ser, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Podría ser porque me encantan las emociones, pero el audio está medio fuerte. Sí. Está medio medio descompuesto. Sí. Aquí otra vez, la gente en Facebook, eh, pues está un poco mmm, inquieta porque ya no se va a transmitir en el Facebook. No puedo transmitir en mis páginas de Facebook que son como cuatro o cinco que tengo en Facebook porque el robot de Facebook tiene que revisar las cuentas para que pueda eh, volver a monetizar las páginas. Entonces, están desmonetizadas todas mis páginas de Facebook y tiene que revisar, el robot tiene que revisar todos los videos que existan y como las transmisiones se vuelven videos, pues eh, tarda en revisar todo eso. Entonces, tienen que estar sin contenido todas mis páginas de Facebook hasta no sé cuánto tiempo, hasta que pronto el robot ya deje o acepte nuevamente que haya monetización es un problema con la monetización les pasa a todas las páginas de facebook o si no al menos a mí me ha pasado alrededor de seis siete veces me ha pasado a lo largo de todo este tiempo me dura muy poquito el tiempo con la monetización porque aunque hagas contenido original que ahorita estamos haciendo digamos contenido original eh, la plataforma te marca como copy y, y te banea, te quita eh, la, las visualizaciones, que la gente eh, vea tu contenido y también la monetización. O sea, terrible. En Facebook es un problemón y por eso es que no podemos transmitir en Facebook para que demos oportunidad que el robot no tenga que revisar y pues rápidamente decida qué hacer con las páginas. Eh, entonces vamos a estar transmitiendo en YouTube pero en YouTube están los dos canales de YouTube, está Oxlack Investigador y está Podcast Oxlack. Están los dos canales de YouTube para cualquiera que quiera entrar a cualquiera de los canales de YouTube. Ah, pero ¿sabes qué? Eh, creo que hay gente que ve las transmisiones en Facebook porque les cobran en YouTube, ¿no? O sea, porque se gastan los datos en YouTube. Sí, sí, mm, sí, ya me acuerdo. Sí, y hay ser, gente que mm, trabaja Sí Hay gente que trabaja y Y pues sí, Oye, claro es que YouTube sí es, YouTube sí, sí, sí, es sí que se, les... se, se llevaba bastantes datos Se llevaba bastantes sí, datos YouTube, sí, sí. sí. Mm, Ya uh, Vamos a hacer algo gente, vamos a sacrificar unas de esas cinco páginas De YouTube, de Facebook que tengo Y vamos a Transmitir en una sola, que es Podcast Oxlack. Tengo una página de Facebook llamada Podcast Oxlack en Facebook. Entonces, ahí que sean las transmisiones, digamos, la vamos a sacrificar, esa, esa página no va a estar monetizada, no voy a generar ingresos en esa página. Pero pues bueno, ahí apóyenme con compartidas, apóyenme con likes, eh, con comentarios, llamando al programa. De esa forma también me pueden me pueden ayudar y vamos a sacrificar esa página podcast Oxlack. y pues la principal que es Oxlack Investigador la tenemos que dejar sin contenido. Entonces, sí, Facebook en Facebook lo vamos a hacer así, porque no quiero, por ejemplo, a Max, que trabaja de noche en el, en el hotel, sí. y si consume datos, eh, pues no, no quisiera sí, no, que se perdiera eso. la transmisión, porque le va a consumir datos sí. YouTube. Entonces, así hacemos, gente, en podcast Oxlack que es la página de Facebook, eh, transmitir, transmitiremos eh, y no pasa nada, así le hacemos. Para que la gente de Facebook que usa los datos, pues no tenga que perder ahí datos abriendo YouTube. Entonces se van a Podcast Oxlack. Son una hora con 44 minutos. Estamos con las leyendas colombianas y las historias. Están muy interesantes. Hoy he aprendido mucho, me ha sorprendido bastante. Yo creí que conocía de leyendas, que conocía muchas historias de Latinoamérica y más porque Andrea es colombiana, pues sentí y pensé que conocía todo y me he llevado unas muy buenas sorpresas, me ha dejado un sí, muy, muy buen muy sabor buenas. de boca el conocer esta cultura paranormal colombiana. No, y en este ratico no alcanzamos a, a conocerlos todos, son bastantes. Hay una sí. que es el sombrerón, sí. El sombrero, sí. sí. Bueno, ¿cuál es eh, la que tienes antes de irnos? Porque nos van a faltar muchas y más historias sí. bueno, de la, de la eh, Colombia. un video o, o Leo? El, ¿Podemos mostrar el video del sombrero para que conozcan el sombrero? Sí, pero nos puedes platicar del sombrero, vemos un video y pues empezamos a vale. retirarnos del programa. Cuéntanos sobre el sombrero. A ver. Eh, ¿Es video o te leo? Eh, léeme, léeme, léeme, Y ahorita pongo el video. O dime de qué trata y ahorita ponemos el video. Mándame el link, mándame ya, el link. ahí te lo mandé. El sombrero púllo, también púllo, es sí. Ok, vamos pues. Sí, es, también es muy chévere, me gusta mucho. Es que ese señor nos va a querer poner copyright para usar sus, sus videos con los Él es buena persona. ¿Tú cómo sabes? Porque él es un viejito, es un ¿Y viejito. tú cuando lo fuiste a ver o, o sea, cuando... pare, Aparece su foto en el canal de él y es un viejito... Es un señor ya... Que señor, qué señor ya... No importa, que, que, porque sea viejito, ¿tú crees que no tiene lívido ¿Los viejitos no <ríe> tienen lívido ¿No? Pues, pues, pues algunos de pronto, pero pues no, okay. o sea, ¿tú crees que todos los, los viejitos son como padrecitos o buena onda? Pero no todos son viejos verdes. Pues. O sea, el señor puede ser un libidinoso, <ríe> ¿tú qué sabes? ¿Y tú qué? ¿Qué es bueno? cuenta porque claro te van a y más un señor ya de años ya cascado. <risa> cascado un viejito mañoso dice Oscar León vamos a ver el video de El Sombrero vamos a escuchar En un pequeño pueblo de Antioquia, Colombia, vivían dos amigos, Santiago Echevarría y Camilo Restrepo, jugadores y bebedores empedernidos, desde muy temprano todos los días se dedicaban al juego y a la parranda hasta altas horas de la noche, el sombrerón. Físicamente se describe como un hombre de rostro diabólico, con un sombrero muy grande, vestido de negro con una gran capa, siempre acompañado de dos enormes mastines cogidos por gruesas y ruidosas cadenas. Después de la jugarreta, Santiago y Camilo iniciaban el camino de regreso a casa, tambaleándose a causa de la borrachera. De pronto, de la oscuridad emerge la figura del sombrerón y sus enormes perros que se abalanzan sobre los borrachitos, los cuales retroceden aterrados al ver la diabólica presencia. Camilo se mete al monte mientras Santiago corre por la trocha. De pronto retumba una voz que dice, si te alcanzo te lo pongo y el sombrero del jinete sale disparado y comienza a aumentar de tamaño hasta caer cubriendo totalmente a Santiago. Luego, el gigantesco sombrero regresa a manos del jinete y este y sus miembros no, desaparecen no, en el viento no, helado y mal oriente. Santiago cae desmayado por el terror y varias horas después despierta sin saber si fue real lo sucedido o una alucinación. El sombrero fue famoso en Medellín cuando recorría sus calles los viernes y luego desaparecía por un tiempo. En la actualidad, aunque ustedes no lo crean, se le aparece a las personas explotadoras de los niños que aprovechando su condición los ponen a vender flores y cigarrillos hasta altas horas de la noche, exponiendo su seguridad. Una despiadada madre andaba una noche. Recogiendo el fruto del trabajo de sus hijas de pronto, se le apareció el sombrerón diciendo Si te alcanzo te lo pongo Y lanza su sombrero sobre la despiadada madre, la cual queda arropada por el pecho del gran sombrero Luego desaparece en medio de un viento helado, mientras la mujer queda desmayada por el terror y así por siempre tengan presente peleadores, trasnochadores, jugadores tramposos y perdidos y maltratadores de niños. Corran cuando escuchen una voz diciendo, si te alcanzo, te lo pongo. Si, te alcanzo, te si pongo. los alcanza, se los pone. Órale. Imagínate la patazola, se los chupa y el sombrerón. Se, se los, los pone. pone. Uy. No, pues... Mira, sí. que, ustedes sabrán si salen de hablar, noche. Ustedes sabrán si salen de noche borrachos. No, ya en Colombia es peligroso. Lado, no se duerman. Es peligroso andar de noche. Y mira, John tiene mucha razón porque sí, inmediatamente lo relacioné con Kung Lao, que es un personaje de Mortal Kombat que trae un sombrero y se parece muchísimo. ¿Sí? Sí, Kung Lao también pensé que, que era el sombrerón. Entonces, pues claro, si tú vas borracho de noche por este los caminos rurales. Si te alcanzo, te lo pongo. Te sale el sombrerón, te sale la patazona te, pasa, te sale el patatarro, claro te sale la greñuda, te sale la chupetona. Uf, está peligroso las, las zonas rurales colombianas. Sí, sí, sí. La verdad sí da miedo. Sí. Eh, antes de que, vamos a llamarle a, a, sí, a, a, a Gabriel, Gabriel. Que está, sí. de todas las tres que vamos a estar ahorita, creo que la de uy la del Silbón la del Silbón, la del Silbón es increíble sí. y la del Camal porque pues ya les dije que me sí. gusta pero la del Silbón sí está pesada está fuerte, sí sí sí, sí. wow, vamos a ver ahora eh, nuestro amigo que nos está llamando Gabriel, vamos a llamarle si te alcanzo te lo pongo uh -huh. <risa> Impresionante esas leyendas La patasola también es de Quintana Roo Dice Rebeca La patasola al hombro <risa> La patasola al hombro Dicen aquí Este que existe también En eh, peligrosa Colombia eh? Si uno va y sale con una Hola floreada, dice Javier Guillén Contesta, Gabriel Gabriel ya no quiere contestar, se enojó porque le colgamos Bueno Ah, buenas noches, señor Gabriel Hola, Gabriel ¿Cómo están? Buenas noches sí, qué, qué chido programa el día de hoy ¿verdad? Sí, ¿te gustó? ¿Te gustó el, el programa? Está bien entretenido, sí, no, está bien entretenido si te alcanzo, te este, lo pongo, porque... ¿te dio miedo? Sí, José, ese sí, el que me gusta más el de la, el de la, ¿cómo? ¿Pata cojo qué? ¿El sí, de claro. la patetarra? No, pata sola. O la pata sola. La pata sola, es así, uh -huh. esa sí está chida. está chida. Ay, ya me sonó como que, como que a puras canciones, o la, la del caimán, pues, está la rola, se va el caimán, <risa> se va el caimán. Exacto, ¿no? sí. Oye, pero fíjate, Gabriel, la la que, espérame. ¿Esa canción sí es por eso? Sí. sí. ¿sí ¿Es por el, este caimán, el hombre sí. caimán? Hay una canción, sí, de hay otro. varias canciones del de, de hombre caimán, sí. Sí. Hay varias, hay varias. Creo que el caimán tiene que ver con esa leyenda, ¿eh? Sí, esa de que se va al ¿Sí? caimán. Sí. Se va para Barranquilla. Aparentemente del hechizo de la bruja que no terminó de hacerse humano. Uh -huh. Sí. ¿Verdad? sí. sí. Y este y se quedó así, pero en realidad pues ya no supieron si, si siguió viviendo, o, como dicen, ahí anda todavía rondando las mujeres. Uh -huh. Y eran puesto en vez del caimal, un puesto el biboromba el porque vigoreaba a las que se bañaban. ¿eh? <risa> sí. sí, el hombre sí, caimán. te digo, y está la otra, está la de la de que cantaba bronco, este, la, la pata coja. Y luego el viejo del sombrerón también hay una como, como si fuera así como de sonora. Ya sonó puras canciones. ¿no? O, o te sí, sonó pues, puras canciones. De borrachos. Puras canciones de borrachos. Sí, Se han este... hecho varias canciones con esas leyendas. a ese también está bien perturbador cuando, cuando no le no le consigue el venado. ¿no? Que lo mate y lo trae en el costal. Sí, mata el ¿Cómo ves ese parricidio horrible? No. Oh, ese sí está feo. Está sí. cabrón ese parricidio, sí. sí. Vengan, hijo. Ay, ah, de la otra, pues ahorita le pregunté a Elena, y me dijo que me iba, mi vecina Elena, que me iba a platicar la, la verdadera historia de la chaquetona, dijo. Pregúntale, pregúntale, y en el chat. <risa> este, Elena se sabe la de la chaquetona dice que me la iba a contar ya, cielo, <risa> este, este, que iba a llorar dijo <risa> que iba a llorar <risa> ay Dios mío, no hombre, no hombre, Elena debería de llamar y contar sus historias, ¿verdad? Ahí todo en el chat. Sí. En, en, en, de ahí. hecho, este pues te digo, a veces a veces yo digo, pues no voy a marcar porque pues no soy, por ejemplo, ahorita estaría bien como dices tú. Relatos de Colombia y pues que hable gente de Colombia o relatos de Argentina y sí, así. Sí. Pues no, no, no, no tiene un... Yo hasta quisiera interactuar en vivo, va, de que se pudiera, como quien dice, hablar en vez de escribir, va, para que todos dieran sí, su punto de vista, porque sí. que muchos quieren decir algo y, y les da pena hablar. Sí, o les cosas pena. Así. sí exacto, les dan nervios no, les da pena hablar, pero mira que sí todos eh, estuviéramos como en un chat, en una transmisión, muchas personas y cada quien a, dijera su opinión o platicara o, o expresara algo, sería muy chistoso. Sí. Oye, hola, pero también sería un poquito tedioso para Andrea porque fuéramos, por ejemplo, los alumnos y contigo no, no puede, imagínate, con todos. <risa> no, pues con todos. No. Sí. Sí, sí. Sí. Sí. Es pues, es <risa> Sí, sí, uh -huh. eh, que no pongo atención, que la interrumpo. Ándale, uh, sí. Sí. Sí, no. imagínate. Sí, sí, mejor no, mejor está bien así. Pero una como la del chavo del ocho. Sí. Este... No, pues, este, pues ya te digo, está, está muy interesante. Sí ocupa, de, de hecho se sí ocupa un, una segunda parte fácil. Sí, faltaron muchas, ¿eh? Sí, faltaron, son bastantes, son bastantes. El guano, el guano, ¿fue que dijo? Sí, el el, aparte el otro, el que estaba, el que tú nos mandaste una imagen del parque, el guano, o guano, el guano, ese sí, también el faltó. Moano. El, moano. el guano. El guano. Sí, el guano, yo me imagino que es novio de la moana, ¿no? La, la piñata <ríe> de, de este bata. Ándale la piñata embrujada. <ríe> la, <ríe> piñata, la, la piñata de mentira. ¿Qué, qué, qué historia, ¿no? Una piñata endemoniada también esa. Ay, pero Oye, bueno. Juan, le, deberías de, le deberías de decir a él, el de la tienda de Mario, que, que te haga las, como dijiste tú, las ¿cómo se llama? De los, de los relatos, las caracterizaciones. De, o los, como, los ¿o salir? Las ilustraciones. Las ilustraciones. las ilustraciones. Ya ves que él un día, no sé si viste es un programa que tuvo, que, que fue por la muñeca y se le apareció atrás en el vidrio, en el carro, y... Sí, no, no, no, pero no sabía, con ese señor ya no, ya no me llevo. Hizo buen show. <risa> <risa> muy bien, ¿tú sabías estas leyendas de Colombia? ¿Las habías escuchado? ¿Alguna no es que, de ellas sí, al menos? Sí, sí había escuchado, había escuchado la de, la del caimán, la de la, la, de la cabellona también ya la había escuchado. Ah, uh -huh. muy bien, yo no había escuchado nunca la cabellona, eh, pero pues vamos a tener una segunda parte ya sí. después más adelante... Eh, porque faltaban muchos de Colombia sí, pues y también. estuvo muy entretenido, la verdad. Uh -huh. sí, estuvo muy, muy bueno. Pues igual nada más para saludarlos y, y estar ahí con, con la raza. Aquí estamos con un frío muy fuerte hoy, andan lloviendo y 5 grados. Estamos uh -huh. aquí en muy Monterrey. frío, no puede ser. Yo también estoy esperando que ya empiece a hacer un poquito de calor, pero no, todos los días hace un frío que me despierto casi que estoy enfermo. Fíjate, y ayer estuvimos... A 28 grados, todavía a las 5 de la tarde, y en la noche fue cuando bajó el pie. ¿Estás Pues está súper frío, ¿eh? Sí, 5 sí, grados. Bueno, qué bueno que, nos, que te hiciste llamar al menos ya al final sí. del programa. Eh, qué sí. bueno que nos das tu opinión. Y un saludo a toda la legión, Este, pues ya te digo... Saludaba mucho a Laurita, pero ya no ha sabido de ella, no ya sé no si ustedes ¿Qué, ¿Qué tiene Laurita? ¿Tú has, ¿Tú has comunicado con ella? Ya no volvió. Eh, no, no me he comunicado, de hecho tengo su WhatsApp, pero ya no tiene foto de perfil, no sé si, ¿Mm? si ya no lo tiene o no, no sé. Qué raro. Ya no, ya no me he comunicado con ella, ya no he sabido nada. Este... Pues no, no. Te digas que la gente de repente se desaparece. Una vez estuvo muy participativo el maestro Martín y después ya lo perdimos, ya no supimos nada. Sí, más. sí. Pues varios han estado, de pronto aparecen por un rato y después se van. Yo creo que ya la producción sí. este, pues cambia los extras y, y ya no quieren que siga interactuando con ellos para que no haga una amistad fuerte y de pronto me digan ah, bueno. cuál, cuál es la salida de esta de, de este El tema es que lo, la producción dice que que si tú tienes mucho tiempo ahí, pues hacen antigüedad y luego para correr los batallan por la lana sí sí Ese sí es el problema Oye, ah, sí, aparte uh, tienes que Wica, ah, claro. ahora no ahora no has tomado un cafecito una coquita o y si no haces si no haces promoción pues no puedes ir a Colombia tampoco ah bueno uh -huh. o sea, haré, haré haré comerciales mientras está, estamos en la transmisión tienes razón luna de huica tampoco volvió no había un, un, un chico que se llamaba Chucky, estaba, ay, ya empezó la también canción bien. que se va a acabar, también es el señor bueno, Chava de Monterrey, no bueno, vamos no a vamos, ya vamos a la cancioncita, Gabriel, pues te agradecemos esta noche que te hayas comunicado, Qué bueno que te gustó el programa, eh, padre, un saludo a todos, nos vemos y que descansen, que un bonito, bye Gabriel, abrazo, bye, bye. nos vemos Andrea, saludos, bye, bye. Pues bueno, gente, son una de la madrugada, dos horas de transmisión, muchas risas, muchos espantos, muchos asombros, mucha información, eh, fue una noche muy, muy bonita conociendo a Colombia desde el lado de sus leyendas. Nos quedamos con sí. más ganas, ¿verdad? Nos quedamos con ganas. Sí, pidieron otras otro leyendas, pero no, es que son bastantes, sí, son bastantes. Son bastantes. Uh -huh. ¿Quieren mandar saluditos para antes de que nos vayamos Sí, vaya, bye, Emilia, vaya, bye, José, bye, Eric, Alexis, eh, Dalia, Lizel Martínez, bye, Ghost, eh. Bye a todos, bye Mar, eh, gracias por haber estado hoy aquí, otro día más, muchos besitos y que descanse. Descanse, buenas noches, los queremos, el día de mañana estaremos con un tema diferente, seguramente también muy interesante, ya los sorprenderemos en redes sociales, les estaremos escribiendo sobre de qué va el tema. Los queremos, gracias por todo su apoyo, por sus likes, las compartidas, las recomendaciones... Sus llamadas telefónicas, sus mensajes por WhatsApp y por sus super chats. Gracias, gente. Gracias. Bye, Fatú. Esperemos que les haya gustado esta transmisión. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Nos encanta compartir estos temas con ustedes. Gracias a ustedes también por, por su atención. Un abrazo a todos. Adira. Dice Rebeca, ¿cuál es la otra página de Facebook? Que transmitiré se llama Podcast Oxlack, así tal cual, búscalo Podcast Oxlack y ahí encuentran la eh, página. Nos queremos mucho, descansen, bye, bye, bye. hasta bye, mañana.